Amigas, amigues, buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, qué placer saludarles nuevamente eh, después ya de estas Navidades, de esta primera etapa de estas fiestas de fin de año, eh, que esperamos bueno, hayan pasado lo mejor que hayan podido, que hayan disfrutado, que hayan eh, tenido bueno la, la mejor experiencia con todo esto. Eh, nosotros desde aquí, bueno, ya reiniciando en esta semana la última etapa de este mes Warhol que estamos llevando adelante desde Fundación La Bomba de Miel y que está en este último estadio que hemos denominado SPAM es un estadio intermedio ya entre eh, la atmósfera warholiana y la atmósfera sofical que es lo próximo que va a seguir, lo próximo que vamos a seguir trabajando dentro de eh, Fundación La Bomba de Miel, eh, lo próximo va a ser el mes Sofical, y entre el mes Warhol y el mes Sofical siempre eh, estamos teniendo, ¿no?, como también ha pasado entre el mes eh, Duchamp y el mes Warhol, eh, tenemos siempre unos espacios intermedios, que en este caso eh, lleva por nombre spam y que, bueno, por supuesto está en relación a ciertas cuestiones, a ciertos asuntos que hacen a, eh, bueno, a mm, problemáticas comunes entre eh, este caso Warhol y Sofical eh, En este spam venimos trabajando varias cosas, eh, que, mm, bueno, este es el cuarto día que estamos ya transmitiendo, eh, conversando, charlando y demás. Vamos a estar con mi querida hermana Carlota Reina en este último día de spam, ya cerrando también el... El, ...las transmisiones del mes Warhol... ...seguramente que nos van a quedar... ...algunas cositas todavía... ...porque tenemos que establecer las herramientas... ...finales del mes Warhol... ...para ya dejarlas también... Eh, ...sumándolas a las herramientas... ...que hemos ido armando... ...de cada uno de los meses... ...que hemos ido viviendo dentro de la Fundación... ...las herramientas que armamos del mes... Eh, ...Boys... ...del mes Duchamp... ...y bueno, ahora vamos a armar... ...estas del mes Warhol pero ya con esto eh, cerrando, ¿no? Cerrando y eh, nos vamos a tomar unos días de descanso para que también ustedes puedan descansar en este enero, eh, que supongamos, suponemos que será hasta el 15, 20 de enero y luego vamos a retomar ya con el mes sofical. Eh, antes que nada, antes de continuar, saludo a mi querida hermana Carlota Reina, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Fabio. Muy bien, muy bien. Retomando después de las fiestas. Eh, y, y bueno, ya habíamos querido terminar este spam el día sábado, pero bueno, se sí, es sí, imposible. Así que hoy estaríamos terminando y ya dedicándonos a, a cerrar el año, eh, revisar un poco lo que hemos hecho, y, y bueno, y ya proyectándonos para el año que viene, que es lo, que, que bueno, que le, le tenemos muchas ganas a este inicio de la escuela virtual, y, y bueno, y, ya, y muy agradecidos también del año, de todo lo que ha, hemos ido pasando, la verdad que bueno, vamos a ir decantando ahora esta semana bien qué es lo que hemos vivido, pero... Pero ya un poco recordando, se nos escapan algunas cosas, pero ya recordando algunas vivencias, la verdad es que no podemos dejar de estar tan agradecidos por toda la compañía, todo, bueno, todo como ha ido evolucionando, eh, todo lo que hemos aprendido, y, y bueno, la verdad es que creemos que se viene un muy lindo 2023. Así que renacidos. Renacidos, tal cual. Estaremos, bueno, haciendo seguro un vivo especialmente para eh, conversar con nuestros eh, colaboradores y tal vez también conversar con ustedes que están ahí del otro lado, que nos han acompañado y son parte de nuestra comunidad para hacer un cierre lindo del año, ya veremos cuándo lo haremos, supongo que podría ser el viernes, ya veremos a ver que, cómo estamos con los tiempos y demás, tenemos una semana bastante. Tan movida que es nuestra última semana de trabajo, donde tenemos que cerrar varias cosas antes ya de tomarnos el descanso de los primeros, eh, las primeras dos semanas de enero. Así que ya les estaremos contando y los estaremos invitando, les estaremos enviando información acerca de seguramente un MIT para hacer este cierre de año, que será un festejo virtual, en eh, nuestro ámbito virtual de, de convivencia, de intercambio, de eh, compartir y de tanto, ¿no? Que ha sido todo esto que ya es nuestra comunidad en eh, Fundación La Bomba de Miel, ¿no? Ya es nuestra comunidad La Bomba de Miel. Bueno, diría yo que eh, tenemos varios temas. Eh, así que si te parece, este, en, en torno a la ansiedad taurina, vayamos ya entrándole, como cómo decía nuestra amiga Patricia, que siempre me olvido? ¿cómo le, le hacemos? Hagamos, eh? hagámosle. <risas> le hagamos, le hagamos a este tema que ha quedado abierto del de spam pasado, del encuentro pasado, y que tiene que ver con esto de la idea de subordinación por subsidiados, ¿no? Eh, por lo pronto, eh, como tuve que definir un título para este, esta emisión Aunque sea provisorio, lo he definido del mismo modo Como Subordinación por Subsidiarios Parte 2 eh, Porque me parece que en el anterior video Este fue el gran tema que se abrió ya de una manera muy contundente y central Si bien lo veníamos eh, ya nombrando, ¿no? ya venía apareciendo en los anteriores vivos Pero eh, creo que quedamos ahí ¿no? muy fuertemente eh, Planteándonos algunas cuestiones, algunas situaciones Algunos parámetros que son, bueno, pinchudos Porque son los temas que no siempre estamos eh, dispuestos en el arte a tratar Y que por lo general además resultan bastante eh, estigmatizantes y tabú, ¿no? Que eh, giran especialmente, ¿no?, en torno a la idea tradicional del trabajo, a la idea tradicional de la profesión, en torno a lo académico, a la idea tra tradicional del éxito, ¿no?, de un desarrollo carrera, a la idea tradicional también del de eh, sueldo, de ganar el dinero, de, eh, bueno, obtener, digamos, ¿no?, eh, todo tipo de eh, intercambios con el dinero a partir de las cosas que hacemos. Eh, también, ¿no?, esto de qué pasa cuando alguien hace cosas y no gana dinero, qué pasa cuando alguien eh, pone dinero para que otra persona, ¿no? aporta dinero para que otra persona haga cosas que no generan dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, son muchos temas que eh, están girando, como vemos, alrededor de la financiación de los proyectos, al, alrededor de cierto tipo ¿no? de eh, estrategias y cuestiones de poder, que el dinero representa y que, a su vez, eh, establece como vehículo, ¿no? O sea, poder que se vehiculiza a través del manejo del dinero. Y todo esto eh, que es pinchudo, ¿no? Que pinchudo digo porque es un poco molesto tocarlo, es incómodo. Eh, por lo general no, se, no, se, no es algo de lo que se hable... Eh, de manera muy profunda en el mundo del de arte más establecido y de los mercados más establecidos, sobre todo en relación a los transartistas, es decir, a artistas que eh, no tienen mucho tiempo, no tienen muchos recursos y no generan para el mundo del arte, para los mercados del arte, realmente ningún tipo de promesa profesional en términos de sus leyes, ¿no? de sus reglas, de las reglas del mercado del arte. Y eh, en ello ¿no? bueno queda siempre esta problemática gigantesca relegada a eh, resoluciones que vamos dando cada uno en sus situaciones de la manera en que puede, ¿no? Entonces, bueno, lo venimos tratando, venimos trabajando esto, venimos hablándolo, venimos poniéndolo sobre la mesa para poder entrar, ¿no?, a hacerle eh, en relación específicamente a pensarlo, ¿no? A ver cómo es esta cuestión. Este título es un título muy provocador y también nos genera, yo creo, una, bueno, un gran desafío ¿no? de, de pensar qué implica esto de subordinados por subsidiados. ¿no? Eh, es un título muy ambiguo, es un, tipo, es un título o, un, o una definición ¿no? a la que hemos llegado eh, conceptual que tiene muchísimas aristas y que me parece hoy estaría bueno que tratemos y que de alguna manera también aquí demos el cierre a este spam warjoliano, que eh, seguramente, también lo decíamos antes de empezar este vivo, va a quedar con algunas cuestiones sin resolver, pero que eh, justamente como es intermedio y comparte con el spam sofical, eh, seguiremos ¿no? tratando ya cuando arranquemos con el mes sofical que será aproximadamente el 20 de enero. Bueno, hable mucho. ¿Qué opinas, querida hermana? Eh, bueno, eso sí, que la verdad es que es un título provocador, pero que, que creo que condensa y cataliza un poco todo lo que venimos trabajando, que es el perfil del transartista, que cada vez lo vamos descubriendo con más claridad, y que, que creo que lo que atravesamos todos los transartistas tiene que ver con con esta noción de, de que lo que producimos, lo que creamos, lo que hacemos, no tiene una función social muy determinada o clara, entonces eh, terminamos eh, generando y... y, y, y bueno, y lo, y lo vamos subsidiando de distintas maneras, ¿no? O nosotros mismos, u otros sobre nuestra carrera, y bueno, y tantas maneras, que terminan generando esta noción de que el arte, el arte está subordinado a todo lo demás. Y, y bueno, nos gustó mucho este, este término también, entenderlo eh, con esta noción de lo subterráneo, que, que bueno, que también es una manera de accionar creativa de los transartistas, pero que no necesariamente tiene que, habitarse esta manera entendida de eh, algo, algo inferior, algo, o, eh, o algo frustrante, ¿no? Sino que el subterráneo es una, es, una, es una manera de vivir, es una manera de hacer arte, pero que es una estrategia, una estrategia spam. Y, y, que, y desde ahí venimos trabajando esta noción para reivindicar. Esta, esta, esta frase y transformarla por ni subordinados ni subsidiados. Me gustan, ¿no?, esta, estas, estas cuestiones ¿no? que vas nombrando, que, eh, que, bueno, me parece que son, son los puntos también más este, expansibles de toda esta problemática eh, cuando decís ¿no? que eh, lo que creamos muchas veces para otras personas ¿no? que comparten con nosotros que somos transartistas la vida y que nos ven haciendo cosas en pequeños momentos disponibles que tenemos con, con pocos recursos pero que son eh, recursos que por lo general sacamos de algo para ponerlos ¿no? en nuestra producción, sea dinero, tiempo, energía, etc. ¿no? Eh, muchas veces hemos escuchado esto de muchísimos transartistas, ¿no? que es una de las grandes críticas que se le hace en el contexto inmediato de un transartista a esos momentos de producción. ¿no? Bueno, eh, deja de... Este, ocupar tiempo en hacer esto, no arte, y ocupar ese tiempo en encargarte de los chicos, no de los hijos, de encargarte de cortar el pasto, encargarte de limpiar la pileta, encargarte de este, ir al supermercado, encargarte de no sé, no cosas concretas, no este, no, no pierdas el tiempo haciendo eso que llamas arte que después quede en tu taller, eh, o en tu, en, ni siquiera taller, ¿no? Que queda en el escritorio, queda por ahí en un rinconcito de la casa, en el, en el galponcito del fondo, ¿no? Queda guardado y, y no sirve mucho de nada, y eh, ha ocupado un tiempo que podría haber sido ocupado de una manera, dicho, pragmáticamente, no útil para otra cosa. En ese sentido, cuando decimos que lo que creamos no tiene función social clara, porque estas personas no, no comprenden claramente cuál es esa función, ¿no? que nosotros como transartistas creando eso estamos generando, ¿no? o sea, cuál es esa función que estamos cumpliendo con el mundo, que habíamos dicho en primer lugar es la de nuestro desarrollo personal como artistas, y que eh, implican no ser tóxicos y no ser peligrosamente tóxicos, ¿no? Un artista que no se desarrolla es un artista peligrosamente tóxico, y un artista que no se desarrolla y es padre es un padre peligrosamente tóxico. Y un artista que no se desarrolla y es compañero de la facultad, es compañero de eh, trabajo, es eh, ciudadano, es consumidor en un supermercado, es en todas esas versiones una persona tóxica, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que nuestro desarrollo, entonces, como lo hemos venido diciendo, analizando los transartistas desde la semana pasada, ¿no? En nuestros eh, encuentros de Hostnet y en estos encuentros spam, es que el desarrollo de una persona, cuando es humanidad, algo que no sea tóxico, ¿no? Porque cuando un transartista no se desarrolla, eh, la persona es, eh, entra en esa toxicidad, ¿no? Eh, ahí, hermana, te he dejado de ver, ahí estás de nuevo, muy bien. ¿Se me corta? ¿Estamos bien? Sí, se te va cortando un poco. Bueno, el video que es de... Sabes claro, que, que estamos con mala conexión o con algo raro que está sucediendo desde, desde que hemos empezado hoy con la comunicación. Bueno, eso entonces, por un lado, el gran asunto está en esto de crearlos, ¿no? El creer, crear. El famoso yo creo, ¿no? Me parece que hay algo que tenemos que reforzar y es en la, esta creencia, ¿no? Y que esto tiene que ser expandido, tiene que ser dado a conocer, tiene que ser hablado, incluso tal vez si hace falta tiene que ser terapizado. Aquí hay que ir a una terapia con los miembros de nuestro círculo más cercano y hablar, ¿no? Mediante un terapeuta de esto, ¿no? De que si un transartista no se desarrolla, va a ser tóxico para una familia, para un equipo de trabajo, para un ámbito de estudio, para la sociedad en general. Entonces, las personas que nos rodean, las personas que rodean a un artista, tienen que apoyarles, tienen que eh, acompañarles para que se puedan desarrollar y para que no les termine arruinando la vida a ellos mismos, digamos, no, porque sabemos que además un transartista tóxico puede ser realmente muy peligroso. Eso entonces, en relación a esto de creer, crear, ¿no? O sea, lo, no se trata solamente de estar creando cosas, de estar haciendo cosas. Se trata de una fe puesta en una manera de ser que va mucho más allá del solo hecho eh, de hacer utilitarios o, o u objetos comerciales o cuestiones ¿no? que se resuelvan como eh, algo que sirve, algo que es para algo, ¿no? Bueno, tal vez los artistas a veces hacemos un montón de cosas que parece no sirven para nada, pero sirven para desarrollarnos como artistas, para desarrollar nuestra creatividad y para no volvernos en contra de todo lo que nos rodea y, sobre todo, de nosotros mismos. Esto no es algo que estamos inventando desde Fundación La Bomba de Miel. Esto, la historia del arte oficial, central, la más este, arquetípica, lo dice, ¿no? Con en, en inmensa cantidad de ejemplos, pero también lo podemos ver en todas las otras historias del arte, incluso si hablamos de arte transversal, ¿no? Historia de arte transversal. Lo hablamos un poco en el encuentro pasado. Eh, por otro lado, también este asunto de los subterráneos. Yo creo que está muy bien esta cuestión, ¿no? De que los subterráneos, si lo pensamos como una... Um, estrategia urbana, ¿no? El, eh, los subtes, los subways, los, eh, los subways, los metros, ¿no? Son enormes eh, vías de comunicación, de flujo, de velocidad, de energía, de intercambio, de movimiento, etcétera, etcétera, ¿no? que van por debajo de la tierra y que no por eso son inútiles, ¿no? sino que todo lo contrario. Tenemos una noción en las ciudades, por lo general, ¿no? las ciudades que tienen, que cuentan con esta manera de, de comunicación, ¿no? de, de eh, manera de transporte, eh, sabemos que son de las maneras más eficientes que existen, ¿no? O sea, los subterráneos, los metros, los subways, son eh, maneras extremadamente eficientes, eh, son eficientes en todo sentido, ¿no? Incluso eh, son de las que menos contaminan, no sé cómo decirlo, ¿no? No son limpias no son verdes, pero son bastante menos contaminantes que otras, ¿no? Que es todo lo que está por encima de la tierra, seguramente. Entonces, en ese sentido, me gusta esta idea de subterráneo también relacionarla con eso, ¿no? Con que el artista, que como transartista se desarrolla, ¿no? De una manera subterránea, de una manera que está ensimismada sobre él, ¿no? sobre él y que nadie entiende lo que hace, nadie le da mucha importancia a lo que hace, nadie registra mucho lo que hace, nadie tampoco le promete mucho a partir de lo que hace. Ese artista que está haciendo de manera subterránea, está haciendo de manera interna, interior, para con él mismo, ¿no? para desarrollarse como ser humano, como persona y sobre todo, en términos de eh, una persona sana, ¿no? saludable, mental, física y espiritualmente Está eh, generando este enorme e intenso, impresionante flujo energético ¿no? eh, Movimiento energético, intercambio energético Y tanto más que se da eh, debajo de la tierra en estos eh, ámbitos ¿no? de transportes como el metro, el subway, el subte, etc. ¿no? Pero ahí agregaría algo a lo que vos decías y que es algo de esto en relación al spam, ¿no? Todo subte, ¿no? Todo subterráneo todo metro, ¿no? Todo lo que está por debajo de la tierra, bueno, el metro es más complicado porque el metro sale afuera, ¿no? O sea, en realidad el subterráneo es el único que va por, por dentro, el metro va por, por, por dentro de la tierra y por momentos sale afuera. Pero el subterráneo, ¿no? Estos trenes que van solo por debajo de la tierra, en algún momento su función es eh, que las personas, que lo que va pasando así Tengo conexión con el afuera, con el arriba ¿no? Con lo que está por fuera de ese ámbito subterráneo ¿Por qué? Porque ese ámbito subterráneo es un medio Para lo que pasa por encima Que es la complejidad de la ciudad ¿no? Que por supuesto lo tiene inmerso El subterráneo es parte de esa complejidad Pero, ¿no? No se da la vida ahí abajo. La vida, por lo general, ¿no? en lo común, se da por encima de la superficie. Excepto las personas que trabajan en el subterráneo, las personas que están, eh, bueno, que, se, que son parte de los servicios, ¿no? Que se dan dentro de un subterráneo. Eh, el resto de las personas solamente lo utilizan por un momento y luego salen, ¿no? Entran, salen, entran, salen, entran, salen, ¿no? En ese entrar, y durante la experiencia subterránea La experiencia es sumamente intensa ¿no? Es una de las experiencias más intensas Que podemos reconocer en términos ¿no? De las experiencias urbanas de la ciudad Nosotros muchas veces lo vemos de una manera muy común Pero eh, cuando lo analizamos ¿no? Es casi como la experiencia del avión Yo diría que es un poco lo mismo Es una experiencia bastante surrealista ¿no? Estamos um, a veces... Um, a metros, casi kilómetro, bajo la tierra, eh, cruzando, por ejemplo, eh, bajo un río, ¿no? En un tren, ¿no? Es, es surrealista absolutamente, ¿no? Pensemos en metro los metros, ¿no? Que cruzan los ríos, o sea que van por debajo del cauce del río, ¿no? Unen una costa con la otra y cruzan, no solamente por debajo de la tierra, sino que cruzan por debajo del agua y debajo de la tierra que está debajo del agua. ¿No? Entonces todo esto que es muy surrealista Es, muy, es energéticamente muy potente ¿no? Los eh, transartistas vivimos algo muy similar ¿no? En torno a nuestra interioridad Y en relación al arte Siempre creo el arte empieza por fuera, es una experiencia que se da en sociedad, es una experiencia de acción-reacción, es una experiencia de sensibilidad, de percepción, de empatía. Un transartista se estimula, y permítanme la expresión, se inspira de lo que pasa por fuera, ¿no? porque los artistas somos en general personas receptoras en ese sentido, no somos... Eh, parabólicas, no estamos eh, en nuestra, a partir de nuestra sensibilidad registrando cosas, y esas cosas nos generan estímulos que nos llevan a tener ciertas ideas que ahí nos metemos hacia adentro, ahí entramos al subte, ahí entramos al subterráneo, sobre todo cuando somos transartistas, porque en el caso de los artistas de sistema ¿no? Sistemas post-académicos de mercados actuales De mercados post-contemporáneos También, ¿no? en general, tienen la, la necesidad Y aparte es una especie de exigencia de mercado Que esos procesos interiores estén todo el tiempo dándose express, Expresos afuera, digamos ¿no? Es como una especie de todo lo que eh, un transartista puede hacer ¿no? Interiormente para con él mismo en una especie de búsqueda ¿no? profunda adentro, eh, los artistas de mercado lo tienen que hacer por regla, ¿no? una regla implícita de marketing eh, afuera, ¿no? es decir, lo tienen que estar expresando todo el tiempo, tienen que estar mostrando todo el tiempo ese proceso de pensamiento que va de la idea a la obra, de la idea al objeto de arte, eh, y lo tienen que estar exponiendo performáticamente, digamos, de cualquier manera, de muchísima manera, son infinitas, ¿no? Pero el transartista tiene la posibilidad de meterse hacia adentro porque no tiene esa presión de mercado, ¿no? Sí tiene la presión de, por ejemplo, la familia que dice, ¿qué estás haciendo? O sea, hace cinco días que te veo sentado en el patio este, mirando una nube, digamos, ¿no? ¿Qué te está pasando? Bueno, nada, estoy en en mi momento subterráneo, ¿no? Estoy ahí y después haré alguna cosa, yo qué sé, ¿no? Ya se verá. Pero eso en el mundo del arte establishment no puede ser así, porque mientras que estamos sentados en el patio pensando, tenemos cámaras que le están transmitiendo ese pensamiento, especulaciones sobre eso y por lo general, además, un montón de negocios algorítmicos que están sucediendo a partir de eso que estamos procesando, ¿no? Nuestros procesos subterráneos son procesos de negocios en el arte más establecido, ¿no? En el transartista no pasa igual, ¿no? El transartista puede entrar, mantenerse ahí espiritualmente en lo profundo, trabajar eso, trabajar eh, mientras que está haciendo otras cosas, ¿no? Es como una especie de pensamiento paralelo, de sensación y sensibilidad que se va desarrollando paralela a todo el resto de las cosas que hace en el día y en algún momento, cuando tiene un segundito, cuando tiene un par de recursos, hace algo, ¿no? Un pequeño gesto, un fragmento mínimo resuelto. ¿Pero qué pasa con esto? No lo puede dejar ahí adentro. ¿Por qué? Porque si lo deja ahí adentro, lo deja dentro del subterráneo, y eso no existe, digamos, ¿no? No existe más que para él. Y en términos de, de eso, sería, imaginemos una persona que entra a un subterráneo para ir de un punto a otro, y de repente se queda ahí adentro para siempre, ¿no? Bueno, es una situación tremenda, no ve nunca más el sol, no ve eh, nunca más eh, la, la, el, el el horizonte, no ve eh, perspectivas, no ve, eh, bueno, no ve cielo, nubes, árboles, eh, naturaleza, ¿no? No ve animales, no, bueno, tantas cosas, ¿no? Y sobre todo no comparte con las personas en la profundidad de eh, la, la cotidianeidad Porque adentro de, un subte, eh, adentro de un subterráneo La vida es en un no lugar no Es un no lugar en el que las personas Están de paso Las cosas están de paso las eh, Todas instancias no están de paso Y no hay nunca una posibilidad De profundizar con nada Entonces lo mismo pasa con nuestras producciones Como transartistas Quedan ahí adentro y como una persona, si queda dentro de un subte, se deteriora muy rápidamente y eh, seguramente que muere muy rápidamente, ¿no? O sea, una persona que se queda encerrada o queda eh, por gusto, ¿no? Viviendo dentro de un subte, no creo que tenga mucha posibilidad de vida durante mucho tiempo, ¿no? Y si tiene posibilidad de vida, es una vida bastante tóxica, a lo común que entendemos como vida saludable, ¿no? Mínimamente pensemos en el hecho solo, ¿no? De que no le da el sol nunca más, ¿no? Solo eso Bueno, esto es lo mismo, un transartista entra al subterráneo, entra a esta cuestión Pero en algún momento lo tiene que sacar, tiene que salir, porque si no, se intoxica y se muere La cosa que hizo y él mismo, ¿no? Este salir es el circular, este salir es el spam también, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Bueno, es esta complejidad que estamos hablando en relación a esta noción de subordinación por subsidiados, ¿no? Subordinación por subsidiados es, en primer lugar, ser subordinados porque nos están subsidiando, ¿no? En primer lugar, pero en segundo lugar... Es decir, eso, ¿no? Somos subsidiarios, somos subordinados porque nos están subsidiando, es decir, debemos explicaciones y estamos a las órdenes de quien está subsidiándonos, ¿no? Estamos subordinados a ese subsidio, ¿no? Y dependemos de ese subsidio. Pero a su vez... Subordinación por subsidiados también es una manera de cambiar una cosa por otra, es, es, es decir, huevos por naranjas, es decir, este, lápices por proyecto, ¿no? es decir, muchas cosas que implique ese por, ¿no? en español ese por significa un montón de posibilidades. Entonces también subordinados por subsidiados implica que eh, podemos, adquirir una podemos tenemos la posibilidad de adquirir una eh, posición ¿no? de subordinados como performance, es decir, una posición de subordinados eh, como un personaje que nos permita ser subsidiados, ¿No? en una eh, situación de encubiertos. ¿Qué significa esto? Significa que el poder no lo tiene el que, eh, el que subsidia, sino lo tenemos nosotros en el juego que estamos armando de subordinados y subsidiados, ¿no? O de subordinados y subsidiadores. Bueno, así vamos a hacer varios análisis me parece hoy, pero hablé muchísimo, así que por favor, Carlos, vení a mi salvataje. Eh, bueno, agregaba alguna, alguna una cuestión en el título anterior, que quería agregar que esto que decías, tenemos que aunque sea salir al sol cada tanto, pensaba que esa salida al sol es como la carga energética que los artistas tenemos que es de mínima. Podemos salir poquitas veces, estar al sol poquitas veces, cargamos la batería y volvemos a trabajo. Eso, está, eso me, encanta, me encanta también como noción a, a, traer, a traer en cuanto al eh, gasto energético que significa. ¿no? Tenemos que generar procesos creativos que son de, una, de un mínimo gasto energético y, y tener tanto, pero para poder hacer eso hay que tener mucha claridad del juego en el que estamos. Y acá viene este juego que estamos diciendo. Este, en este juego, aunque todo parezca que estamos subordinados, en realidad lo que estamos manejando y controlando, y manipulando, porque lo digo con todos estos términos, porque no somos ninguno inocentes los transartistas, somos los transartistas. Y significa que en aquellos sistemas que estamos trabajando, que por lo general no son dentro del ámbito del arte, a veces coinciden, ¿no? pero por lo general no, eh, en esos sistemas, por más que estemos haciendo cosas que no, que no generan arte, en realidad, todo lo que estamos creando ahí es parte de nuestro material artístico, y es parte de nuestra creación, somos muy conscientes de nuestro espíritu creativo transformador para esos sistemas. Entonces, es... Eh, eh, es esa noción, y que por eso tenemos que tener tanta claridad y posicionamiento eh, sobre ese juego, para realmente eh, generar esta, esta, este, este ámbito creativo con esta mínima energía, para poder realmente, dentro de lo que tenemos que hacer, que son millones de cosas, de otras cosas, entre comillas, poder estar con esa con esta sensibilidad amplia y abierta para poder generar los fragmentos mínimos resueltos, que son esta catalización y estos son los momentos y los rastros que dejamos como artistas. Si no, no lo seríamos. Parece que está buenísimo esto, ¿no? De que este. este eh este manejo de la estrategia, ¿no? O sea, ¿cómo tenemos que ser conscientes entonces de esto? De que hay un mundo que establece de una forma muy arquetípica que eh, para este tiempo, ¿no? Post neoliberal, es necesario eh, generar eh, todo tipo de acción humana como prosumición, digamos, ¿no? Como algo que genera producción y consumo a la vez, ¿no? Y que eso mueve algorítmicamente y en términos de mercado, ¿no? De mercadotecnia, eh, todo tipo de valores, ¿no? Entre ellos, por supuesto, el dinero. Tenemos que entender que tenemos que ser muy inteligentes, ¿no? O sea, la inteligencia como capacidad de adaptación tenemos que ser capaces de adaptarnos a esto a partir de nuestra realidad, ¿no? Una realidad de artistas que como transartistas, vivimos de una manera muy diferente a la de los artistas de mercado, de sistema y de eh, los ámbitos post-académicos, ¿no? Como transartistas vivimos tiempos diferentes, energías diferentes fe diferente, modos de definir lo profesional diferente, modos de capacitarnos diferentes, etcétera, ¿no? O sea, estamos por, por fuera del estereotipo que dice que todo tiene que ser productivo, ¿no? En esta vida y sobre todo a partir de la idea de prosumisión, que es en el uso, ¿no? Con el uso de las redes sociales que eh, cualquier cosa que hagamos, digamos, opinemos, likeemos, eh, comentemos, etcétera, ¿no? Va a estar eh, atribuyendo eh, eh, capacidades en términos de mercado a todo tipo de juego algorítmico, digamos, ¿no? Se ha hablado mucho, y no voy a entrar específicamente en el tema, pero lo quiero nombrar para que entonces tengamos, ¿no?, más nociones incluso de esto, de las estrategias de mercado, del amor, ¿no? De las estrategias de mercado en relación a los algoritmos de, eh, que giran alrededor de lo afectivo, ¿no? Eh, saludarte para tu cumpleaños y decirte que te quiero es eh, principalmente un enorme negocio, ¿no? Además de ser una eh, manera de expresarte eh, un aprecio ¿no? que te tengo, pero hacerlo a través de WhatsApp implica un enorme negocio, enorme negocio que está siendo, junto con la pornografía, miren qué interesante esto, ¿no? a mí siempre me parece muy interesante, las puntas de los desarrollos de mercado, ¿no? o sea, es esta estrategia, ¿no? este mundo del amor, ¿no? del afecto eh, como gran... Eh, Mina, ¿no? como gran este, recurso de mercado, junto con también el deseo ¿no? que eh, implica, en, en términos de lo, de lo sexual, eh, diríamos cuerpo, ¿no? la pornografía. Esto es lo que está generándonos ¿no? un universo hoy de mercado en el que todo, entonces tiene un precio y todo tiene un valor y todo genera un negocio, ¿no? Si yo te doy un abrazo, seguramente que si te lo doy en algún lugar donde haya cerca una cámara, ese abrazo está generando eh, un negocio, ¿no? Si yo, eh, no sé, te, este, me siento a tomar un helado en paz eh, a la vera de un río... Eh, en una ciudad estoy seguro que eso está generando mucho más negocios de los que implicó la compra y venta de ese helado, ¿no? Porque aquí estamos todo el tiempo siendo relevados a partir de nuestros dispositivos electrónicos de manera sensible, ¿no? En torno a todos los... Eh, de todos los métodos de detección de nuestras acciones, ¿no? Todos los sensores de nuestras acciones, incluso de las que no son visibles, ¿no? O sea, sabemos que nuestros móviles, nuestras, nuestros este, ordenadores y demás están atentos a las cosas que no son visibles, ¿no? Eh, pueden medir nuestra, nuestro, el calor de nuestro cuerpo, pueden medir la cantidad de circulación de nuestra sangre, modular, ¿no? O sea, cuando estamos mirando, eh, navegando, ¿no? Esta cosa de tonteando, pasando el rato, este, divirtiéndonos, entreteniéndonos, mirando el celular y mirando Instagram, mientras que estamos pasando, pasando, pasando, ¿no? Esto del, eh, eh, ¿cómo es? ¿Escroleado? No, ¿No me sale ahora? ¿Estoy diciendo bien, Carlos? ¿El spoiler? No. No, del scrolleando, de scroll Ah, sí, scrollear, sí. De pasar, pasar, ¿sí? Cuando nosotros estamos con nuestro móvil, ¿no? Sí, ¿no? Y estoy mirando el móvil está detectando qué pasa, en, qué pasa en mis pupilas, ¿no? Entonces no hace falta que yo like o no likee cierto tipo de reacción en mis pupilas esté establecido algorítmicamente como posibilidad de datos para generar mercado, ¿no? Entonces a veces yo miro con mayor, in, con mayor atención o con menor atención alguna cosa y luego eso se transforma en una posibilidad de algún tipo de mercado para venderme algo, ¿no? Bueno, así estamos en este momento con todo lo que nos está sucediendo en esta etapa, ¿no? De transición de la poshumanidad a la transhumanidad, donde personas, máquinas y todo tipo de transespecies estamos eh, compartiendo, digamos, esta transición hacia un mundo que se viene con todas estas características, ¿no? con todo esto muy fuerte. no. Bueno, recordemos las, este, la, la oferta, ¿no? el ofrecimiento de meta que apenas es la punta de un iceberg. no. El, el famoso meta de que lo vimos, ¿no? este, en, aquí en uno de nuestros vivos, el famoso meta de, de Zuckerberg. Bueno, pero vuelvo. Todo es parte de nuestra creación entonces, ¿no? ¿Pero qué es una creación? Es, en primer lugar, un, una eh, complejidad en torno al yo creo, ¿no? A lo que yo creo de fe y a lo que yo creo de crear, ¿no? Todas nuestras creaciones... Están en relación también con todo esto que pasa, y esto no le pasa solamente a los artistas que trabajan para una bienal y están representados por una galería y trabajan ocho horas produciendo en su taller y luego hacen cuatro horas de lobby, y se mantienen, digamos, ¿no? dentro de un sistema de deseo nunca cumplido, ¿no? del arte eh, de mercados más estereotipado, digamos, del arte de, de mercado más establecido. Nos pasa también a nosotros, a los artistas nos pasa como personas comunes en la vida, todo esto que estamos describiendo. Entonces, salir a la luz... ¿No? Implica que cada tanto, conociendo todo esto, armemos estrategias para poder también mostrar lo que hacemos, para poder compartir lo que hacemos. Muy romántico, ¿no? De, de aproximadamente... fue gesto absoluto, ¿no?, de, por ejemplo, movimientos como el hipismo, pero también movimientos como el, eh, los movimientos del mayo francés, ¿no? Bueno, tantas cosas donde el compartir era una posibilidad de ir contra el establishment que había empezado a generar una enorme división entre las personas, ¿no?, estas distancias de las que hablábamos en el... En el vivo anterior, ¿no? Para poder controlar y mantener una paz urbana, una paz global, urbanizada, ¿no? Eh, ya en pos de lo que empezaba a ser la globalidad, la globalización de los años 90. Eh, y ese compartir fue una manera de ir en contra de un individualismo que empezaba a ser la gran promesa de los mercados, ¿no? Para poder estar en paz. O sea, dejen que todo lo resolvamos los mercados, ¿no? In, los mercados, inclusive la política de mercado, que es lo que pasó eh, a partir de los noventas, ¿no? Con el, el ámbito neoliberal, que hoy es además post-neoliberal, es decir, un neoliberalismo muy crítico hacia adentro, pero posibilitador a partir de esa crítica de muchísima más expansión. Esto sí. es lo que sucedió, ¿no? Bueno... Ustedes cada uno encárguese de su vida, que de lo demás nos vamos a encargar entre los estados, las instituciones, las corporaciones, las empresas y demás, ¿no? Ustedes no tienen que hacer más nada que vivir, trabajar, ganar dinero y consumir, punto, ¿no? En eso, lo primero que se vio afectado fue el compartir. Tenemos, bueno, grandes ejemplos, ¿no?, de, de experimentos a nivel urbano, ¿no?, eh, sociológico, digamos, de, de biodiseños, eh, ¿no?, como el caso de los suecos, ¿no? Que, bueno, hemos visto aquel, eh, casi todos, y si, si no se los recomendamos, creo que lo hemos nombrado ya también, aquel este, documental precioso del amor sueco, ¿no? El amor sueco, a ver cómo era... Teoría del amor sueco, ahí está. La teoría del amor sueco, ¿no? Que es un, una maravilla, a ver si lo podemos ver. Northern Europe. The Swedish theory of love. What does it say? It says that all authentic human relationships have to be based on the fundamental independence between people. Independence between people. Independence strips you of the abilities of social life. Social life. Where, is so, where are the daughters? They have not lived for How come they say after pension person they fourth in the head If you look at the upper, you know, right-hand corner, you'll see one little solitary country up there. You know, extreme right, which is Sweden. A society of individuals. A society of individuals. A society of individuals. The Swedish theory of love. Bueno, well, este documental. Es maravilloso, ¿no? Por supuesto, hay que verlo. Si no lo vieron, por favor, véanlo, porque mírenlo, ¿no? Véanlo pensándolo, porque es fascinante, ¿no? Fascinante entender cómo en los años 70, porque esto empieza en los años 70, ¿no? Como una estrategia de, de, de biodiseño, ¿no? De, las, de, la, eh, de la urbanidad sueca, digamos, ¿no? De la sociedad sueca, y que se va desarrollando ¿no? hasta el día de hoy, o sea, hoy en, en, a partir del año 2000 y con la entrada de internet es cuando más se, de, se llegó ¿no? al pico posible de, esa, eh, de aquel plan, no o sea, está en pleno desarrollo, en el auge máximo, digamos, hoy, ya de sus primeros, eh, de sus primeros um, eh, ¿Cómo decirlo? Bueno, se están pudiendo sacar las primeras grandes conclusiones de todo esto, ¿no? Que no son tan buenas, pero que tampoco son tan malas en realidad, bueno, como todo. El punto es que en esto, ¿no? El compartir dejó de ser una posibilidad de negocio, porque compartir implica, como también lo habíamos dicho en vivos anteriores, la posibilidad de... Eh, generarnos, ¿no?, una vida un poco más sencilla, ¿no?, un poco menos exigida, un poco menos dependiente, si se quiere, de los mercados, ¿no?, dependiente de lo que podemos comprar o vender o consumir o prosumir, digamos, ¿no? Pero compartir, para el mundo capitalista de la postmodernidad, ¿no?, de los años 60 y en adelante, empezó a ser una gran... Eh, una gran amenaza, ¿no? Por eso los movimientos que, fue, que entendieron esto, ¿no? Que entendieron hacia dónde íbamos en ese individualismo capitalista por excelencia, ¿no? De este capitalismo. Esto vamos a empezar de, a, a, a, a compartir de nuevo. Bueno, tal es así, ¿no? Que fueron 20 años... 30 años, ¿no? De buscar compartir hasta que se llegó incluso 20 años después de esos, de esos 60, de esos años 60, a la idea de internet, ¿no? Una idea absolutamente eh, literal en relación al compartir, un compartir abierto, eh, libre, eh, absolutamente democrático, ¿no? Bueno, por lo menos en la teoría. Pero este compartir... Que siguió siendo siempre la gran, la gran amenaza de ese capitalismo Llegado a neoliberalismo y hoy a post-neoliberalismo Ese compartir, los mercados lo tomaron en estas eh, en tiempos de post -humanidad a transhumanidad En esta pestañita que vemos ahí que dice compartir ¿no? ¿Qué es compartir? ¿Qué es compartir en términos de subsidiar? ¿Qué es compartir en términos de subordinar? Son muchas las cosas que se desprenden de aquí, porque compartir es una de las palabras eh, que más se usan en la actualidad, ¿no? Eh, fíjense en Google, ¿no? Cuáles son las palabras que más se usan en Internet cuáles son las palabras que se usan más en las redes sociales y cuáles son los, los, eh, las pestañas, los, bo los botones que más se tocan, que más se cliquean en las redes sociales y en internet. Y entre esos, ¿no? no me arriesgo a decir porque en este momento, bueno no lo he visto hace, hace mucho que no lo veo, pero estoy seguro que sigue siendo así, estoy segurísimo que sigue siendo así, uno de, de estos botones, ¿no? de estas palabras, es compartir. Todos estamos en una presencia de la noción eh, común de que estamos todo el tiempo compartiendo todo. Compartimos nuestros datos, compartimos nuestra vida, compartimos lo que comemos, compartimos nuestros sentires, compartimos nuestros secretos, compartimos nuestros secretos no dichos, ¿no? Pero compartimos de que tenemos secretos, compartimos, eh, bueno, muchísimas cosas. Ahora, ¿qué es lo que no compartimos de una manera general, como si compartimos todo eso? El dinero. El dinero no lo compartimos. ¿Por qué no lo compartimos en general para el mundo eh, neoliberal? Porque es el modo de tener todavía poder los unos sobre los otros a partir de cierto individualismo que es necesario para sostener este tipo de modelo posneoliberal en el que vivimos. ¿no? Claramente esto está virando hacia algún lugar. Nadie sabe muy bien hacia dónde. Pero sí está bien. Estamos, ¿no? Que también el dinero entre como todo lo demás que compartimos, ¿no? Pero hoy por hoy el dinero sigue siendo algo que no se comparte, ¿no? Que en todo caso se gana, se obtiene se genera, se, um, no sé, se, esto, ¿no? Se, se da como subsidio, se subsidia, se, ¿cómo sería esta palabra, no? Hay una palabra, pero en este momento que no me sale. Bueno, entonces, aquí es donde vuelve esta cuestión, ¿no? O sea, hemos hecho como una revisión, ¿no? De esta pestañita, de esto que todo el tiempo hacemos y de esto que todo el tiempo nos genera, ¿no? El mercado como una estrategia muy clara de huevo de dinosaurio, es decir, nos dicen algo que supuestamente estamos haciendo, compartiendo, ¿no? Estamos supuestamente compartiendo, pero no estamos haciendo eso. Estamos generando algorítmicamente inmensos movimientos de mercado, inmensos movimientos corporativos, ¿no? Y lo, a eso lo estamos haciendo a partir de nuestras relaciones afectivas, de nuestras relaciones de trabajo, de nuestras relaciones profesionales, etcétera. Está bien, está mal, ni está bien, está mal, esta es la realidad, hasta aquí estamos llegando como humanidad en este tiempo post humano donde ya no estamos en el centro, el mercado es el que está en el centro en todo caso, tampoco es que esté en el centro, no estamos todos en una especie de conjunto, ¿no? Una mesa redonda, eh, corporativa, que va definiendo qué pasa con la humanidad, ¿no? Esa mesa redonda corporativa también es eh, nuestra mesa redonda. Es la mesa donde los transartistas también podemos aportar cosas, donde también podemos pensar en el compartir críticamente, ¿no? post-contemporáneamente, eh, eso es ser post-contemporáneo, es pensar críticamente algo que esté establecido y que se da en los mercados regulares, como eh, lo normal, natural, ¿no? Como lo que hago eh, de manera eh, intuitiva, ¿no? Por lo general, además, hablamos, miren, qué interesante esto también, ¿no? Ya, ya corto, lo estoy haciendo larguísimo, pero qué interesante esto. ¿Cómo se dice en el mundo de los diseños, ¿no? Web, los diseños de redes y demás, ¿cómo se dice eh, esto de eh, pedirle o. o o buscar que alguien haga clic en un compartir, se dice intuitivamente, ¿no? Se trata intuitivamente, se pone un botón que la persona que está mirando una pantalla intuitivamente haga clic, es decir, que no sea racionalmente, sino que por un montón de otros eh, efectos ¿No? De otros estímulos, cierta intuición lo lleve a hacer clic en esa pestañita que dice compartir y que como dice compartir lo hace sentir bien, ¿no? Pero de compartir las cosas que compartimos en internet y en las redes poco tiene en relación a aquello que entendíamos como compartir hace 40 años, ¿no? En la época por ejemplo de Warhol, ¿no? Este compartir hoy es otro asunto y es un asunto en el que todos tenemos que implicarnos ¿no? y que tiene que ver con este tipo de cosas. ¿Qué es el spam? El spam es una estrategia de compartir, ¿no? básicamente, pero compartir en relación a qué? A un huevo de dinosaurio que nos hace eh, básicamente prosumir, producir y, y consumir en el mismo momento, generar algoritmos que alimentan corporaciones macroeconómicas, ¿no? Que estimulan y mantienen, sostienen, hacen crecer todo tipo de mercados. ¿no? Entonces compartir es en ese sentido, en esta noción de spam, el gran asunto, ¿no? Uno de los grandes asuntos de los que venimos tratando ahora. ¿Cómo viene esto en torno a subordinación por subsidiados? ¿Qué significa ser subordinados por ser subsidiados? ¿Cómo podemos hacer para transformar esto en torno a esto que hablamos del compartir y esta macro estrategia de huevo de dinosaurio a favor nuestro? podemos nosotros transformarnos como transartistas en creadores de ciertos tipos de spam que nos permitan hacer lo que tenemos que hacer sin sufrir la carga política de ser unos... Eh, una especie ¿no? de inútiles o poco útiles para, para la vida, y para los mercados del arte, etc., ¿no? de, de, de, de poder sacarnos de encima esa, esa carga y utilizarla a nuestro favor. no ¿Podríamos ser unos, como decía Mark Fisher y que siempre lo nombramos ¿no? con aquello de vive el resentimiento? no ¿Podríamos decir viva la inutilidad? ¿no? ¿Podríamos ser unos inútiles productivos? ¿Podríamos generarnos una estrategia para que, sin ninguna intención de hacerle mal a nadie, porque volvemos al punto de que los transartistas estamos buscando hacerle bien a la sociedad, ¿no? Hacerlo bien a nosotros, a la sociedad y al medio ambiente, sin hacerle mal a nadie, generar ¿no? una apertura en el compartir de algo que todavía hoy es el gran asunto, el dinero. El SPAM habla de esto, ya lo hemos dicho, ¿no? Cómo hacer para generarnos recursos, porque el dinero... Esto en Warhol está un poco desdibujado ya, ¿No? Nos estamos yendo del mes Warhol Hoy nos estamos ya despidiendo del mes Warhol Pero en Sofical lo vamos a ver absolutamente claro ¿no? O sea, cómo Sofical establece un sistema de spam Para ser financiada, digamos, para ser subsidiada Subordinada Como estrategia en su momento, ¿no? en su primer momento, como una estrategia eh, de, de performance, ¿no? una, estra una estrategia performática con su padre, puntualmente ya lo vamos a ver, pero luego como una operatoria de carrera, como una formulación de profesión, y hoy por hoy como una gran programadora de trascendencia, ¿no? Sofical entró en los años 70 en un universo spam Donde siempre aparece, ¿no? Como la subordinada por subsidiada Pero que es una estrategia donde lo que es objeto de arte Se transforma en arte y lo que es arte se transforma en objeto de arte ¿no? donde intercambia constantemente de una manera muy transversal y yo diría que extremadamente queer ¿no? las reglas del juego de todo lo establecido y no solamente hace esto en relación a su obrar sino que dentro de su obrar entran todas estas cuestiones de las que estamos hablando ¿no? a distintas escalas, ¿no? Ya o sea, lo vamos a ver, o sea, las escalas de Sofical no son las escalas comunes, ¿no? No son las escalas comunes de un transartista que recién empieza, es una artista, ¿no? Sofical, que tiene, eh, por lo menos ya, um, diría yo que 40 años de carrera, ¿no? Eh, son 40 años, 35 años más o menos, 35 años de carrera donde ha desarrollado de una manera tan profunda y tan nutritiva para nosotros todo esto, que bueno, vamos a aprender muchísimo, ¿no? Pero tenemos que entender esta cuestión, ¿no? Tenemos que entender de toda esta complejidad para comprender, ¿no? Tenemos que entender esta complejidad para comprender que cuando a nosotros nos sentimos o nos hacen sentir, o nos lo dicen, ¿no? Que somos, que estamos subordinados por subsidiados, ese es el punto de partida de una posibilidad inmensa de hacer arte, de armar estrategias, de generar mercados, de desarrollo, para bien de todos, digamos. Bueno, ahora sí que hablé enormemente mucho, por favor, Carlos. No, buenísimo. Eh, no, me gusta este análisis de esta realidad porque, viste que cuando estábamos analizando la, la escuela virtual, lo primero que decimos es que hay que, uno de los grandes módulos, por decirlo de una manera de cómo vamos a programar la escuela, tiene que ver con el análisis de la realidad. Tanto general, lo que el mundo está, cómo estamos viviendo y cuál es este mundo transhumano en el que estamos de a poco adentrándonos y que bueno que ya está para nosotros como realidad muy embrionalmente pero que está y que como son como en este mundo acelerado todo va a ir muchísimo más rápido de lo que uno se imagina y a la vez nuestra realidad personal no porque cada uno con su con su realidad individual que ta, que es una es una es una porción de la de la totalidad pero que también tiene sus propias características que lo llevan a uno a, a tener que tener estrategias individuales, personales, creativas, muy particulares. Bueno, todo este módulo de lo que es la realidad, no hay manera de que no la, la atravesemos como transartistas, porque sin esta, esta claridad del juego, eh, poco posible va a ser que podamos influir y, y, y encontrar nuestra estrategia spam para transformar. Así como los artistas profesionales conocen perfectamente las reglas del mercado y del sistema del arte para poder eh, circular y conectarse, la realidad del transartista es que tiene que tener claridad y, y, y, y mucha noción sobre el, el juego que está, está participando. Y este juego tiene que ver con todas estas cuestiones que nos trae eh, lo tecnológico en el sentido de estas nociones que vos traes, esto de, bueno, ¿qué es el compartir en la actualidad en un, mod, en un mundo tecno-narrativo? ¿Qué es eh, lo pu publicar o lo público en un mundo tecno-narrativo? Bueno, toda esta experiencia de todas las palabras que siempre estamos mencionando, para este mundo tecno-narrativo toman otra dimensión. Entonces, me gustaba mucho esto de decir, bueno, esto que tomabas acá de, eh, que es la intuición en este mundo tecnonarrativa, es un deseo de clic estimulado por las redes sociales. Por ejemplo, digo, lo retomo como, como lo que estuviste mencionando. Entonces a partir de eso se genera otra noción, otra idea, otra realidad, otro, otro, otro universo al cual los transartistas vamos a estar alimentando o siendo parte. Y como bien decías, no es ni bueno ni malo, es la realidad que, que a la que estamos incertos y a la que tenemos que dialogar como, como artistas, los artistas siempre dialogan en este zeitgeist o en, esta, en este espíritu del tiempo, desde lo cual, bueno, alimentamos la, y, y somos como testigos de, esa, de, la, de la realidad. Entonces... Eh, me parece muy, muy importante entender todo esto, y entender que, que, que vamos a ser grandes infiltrados en un juego aparente de subordinados por subsidiados. ¿Por qué? Porque en este mundo, como vos bien decías, lo que en apariencia, no es en apariencia, en lo que aún todavía sigue siendo el juego, es, eh, es un poder Generado a partir del dinero. Entonces, en un mundo donde el valor de los fragmentos mínimos resueltos casi es nulo, inútil, como bien decías, estamos siempre subsidiados. Aunque no nos guste pensarlo así, ¿no? Pero que a la vez, esto que, que generamos, como voy a decir a lo Fisher, en vez de generar una gran frustración, tiene que ser nuestra, nuestro caballo de Troya nuestra herramienta spam, nuestro modo de accionar y nuestro modo de transformar, y desde ahí, en ese juego de apariencia, transformarlo en un juego de apariencias. Porque en realidad es, la, es lo real, es que el dinero aún genera situaciones de poder y de, y de, y de opresión. Entonces en este, nosotros tenemos que revertirlo en este juego de apariencias. ¿Y cómo es hacer este juego de apariencias? Tenemos que tener muy claro nuestro rol eh, y nuestro lugar en el tablero de ajedrez. Quiénes somos, qué piezas que jugamos y desde dónde lo vamos a estar haciendo. Esto claramente también funciona del mismo modo en el mercado del arte establecido, ¿no? Uh -huh. Pienso. ¿No? ¿Cuál es nuestro mercado trans? ¿Cuál es nuestro ah. transmercado como transartistas? ¿no? ¿Cuál es nuestro transmercado? Porque nosotros no es que estamos fuera del mercado. Estamos diciendo claramente ¿no? que cualquier tipo de cosa que vivimos, hacemos, experien experienciamos, etcétera, ¿no? Respirar, que se dilaten nuestras pupilas, que nuestra sangre eh, circule y demás, todo es dato que genera corporativamente negocios, ¿no? O sea, existir, vivir es ser parte de un negocio, ¿no? Hoy vivir es ser parte de negocios. Entonces, ¿cómo hacemos para como artistas ser conscientes y tal vez incluso crear, ¿no? De creer, crear... Un propio mercado, un propio transmercado. ¿Cuál es el transmercado de cada transartista? Si estamos viendo además que el dinero como energía en el compartir, ¿no? De la pestaña de nuestros móviles, de nuestras pantallas, de nuestros ordenadores, ¿no? Sigue siendo algo que, de manera muy forzada, está aún en términos de poder, ¿no? Del que tiene el poder. Cosa que además sabemos que tampoco es tan así, ¿no? Pero bueno, en general parecería que esa es la noción todavía, ¿no? ¿Qué hacemos entonces como transartistas para generar un transmercado en el que el dinero barra no dinero los recursos barra no recursos, sean un poder que es nuestro. Sean el poder que tenemos para producir bienestar, para producir arte que haga el bien. ¿Cómo generamos ese, esa vuelta, no? Esa, esa, como decía Duchamp en aquel libro ¿no? que analizamos del ajedrez, de las jugadas eh, utópicas, ¿no? de las jugadas que pasan unas poquitas veces, ¿no? donde el juego que está en apariencias terminado, ¿no? en apariencia está dado que jaque mate lo va a tener el competidor A, ¿no? al 100% está dado de que lo va a tener el competidor A. El competidor B, ¿no? el jugador B, hace una movida teórica complejísima, pero se queda con el jaquemate, digamos. O sea, da vuelta un resultado absolutamente dado. Para sí, lo vuelve a su favor. Los transartistas tenemos todo en contra en algún punto para que hagamos... Todo eso a nuestro favor. ¿Cómo, ¿Cómo logramos como transartistas generar un transmercado que genere lo que nos dice que no se puede, que no debemos, que mejor nos dediquemos a otra cosa, que no somos hábiles, que no somos útiles? Todo eso generarlo en el compartir como un transmercado, que nos posibilite hacer lo que queremos y necesitamos Y sabemos como responsabilidad social Tenemos que hacer ¿no? Porque recordemos otra vez y volvamos a decirlo Un transartista tiene opción de decir No voy a hacer arte y me voy a dedicar a otra cosa y me olvido para siempre En un punto no Porque hay una función de ser, de ser artista Que lo llama ser arte y que si no lo hace, se intoxica Y nos termina intoxicando todos Entonces, hemos visto y, y lo hemos nombrado, ¿no? En este, en los hemos nombrado en Nuestros vivos Tantísimos artistas intoxicados Haciendo macanas Haciendo, mandándose mocos Digamos, ¿no? O sea, haciendo cosas que no están buenas ¿Por qué? Porque, bueno, no se desarrollan como tales, ¿no? Es un poco como aquellos de que que no están así, pero valga decirlo como una, una imagen, ¿no? Aquellos de que los homosexuales reprimidos son los primeros homofóbicos, ¿no? Son tal vez de los homofóbicos más peligrosos, ¿no? Y que está de alguna manera en la, en la estadística dado de que. Los, los atacantes los, aquellas personas ¿no? que van fuertemente contra los homosexuales y a la larga además salen del closet no son eh, homosexuales reprimidos no entonces qué pasa con Sé que estoy diciendo, me, me debo estar siendo el carajo, pero ¿qué, ¿qué pasa con un artista reprimido? ¿no? ¿Cuántas veces vemos artistas reprimidos, ¿no? como transartistas, transartistas reprimidos, ser los peores críticos y los más duros, diría yo, que, que, que enemigos de cualquier persona que quiera hacer algo, ¿no? Y, y uno dice, pero si es que vos sos más artista que yo, ¿por qué estás tan, tan, tan en contra, digamos, no? ¿Por qué estás tan en contra? Bueno, es, ese no desarrollo genera todo este tipo de cosas, entre tantísimo más, si es que comparten con nosotros esta visión, ¿no? Hay un poder de presión, ¿no? Que sigue teniendo el dinero que tenemos que poder bueno, tenemos que poder recrear, de creer, del yo creo, ¿no? Tenemos que poder recrear a favor nuestro, que es a favor de la humanidad, digamos. Esto no significa tonterías, ¿no? Como tonterías hoy, ¿no? Utopías de otro momento, ¿no? Como abrir... Este, eh, el dinero de las personas al uso común de toda la comunidad, digamos, ¿no? O sea, esto, esto no tiene nada que ver con eso, ¿no? No tiene que ver con esos parámetros ni comunistas ni la extrema extremas eh, posibilidades socialistas, digamos, ¿no? Estamos en otro tiempo, este es otro mundo y esto no se trata de eso. Se trata de que tenemos que meternos en esta problemática a ver qué vamos a hacer porque nos ha cambiado el paradigma de ciertas cuestiones que al dinero todavía lo está dejando en una situación extremadamente conservadora, que como artistas en un mundo del arte donde el dinero es uno de los factores más importantes, digamos, ¿no? del desarrollo mismo, de la disciplina, del desarrollo del arte, seamos artistas de mercado, seamos transartistas o de lo que sea, ¿no? tenemos que deconstruir, tenemos que deconstruir esto. Tenemos que poder hacer algo con esto, ¿no? Tenemos que poder hacer algo con esto de la idea de que hay una subordinación por subsidio, ¿no? Fíjense, a ver si, eh, si puedo compartir pantalla porque estamos mal con la conexión. A ver, permíteme por favor, Carlos, vamos a intentar. Vos me decís si se corta, por favor. Vale. Se va cortando eh, de a poco, pero estoy viendo que la transmisión sale bien. Perfecto, ok. Vamos entonces a ver, porque aquí me parece que esto usa varios, varios recursos. Eh, Confírmame, por favor, si se está viendo y si sí, se me escucha. Sí, se está viendo. Bueno, acá este, yo estaba buscando no una palabra. De mercado acerca de lo, af de lo afectivo. Googleé palabras acerca de lo afectivo en el mercado. Miren las cosas que aparecen. Primero, ¿qué es el marketing emocional? Solo voy a leer los títulos, ¿no? Preguntas relacionadas. ¿Qué es el marketing afectivo? ¿Cuáles son los cuatro pilares del marketing emocional? ¿Qué es compra afectiva? Cómo presentar un producto de manera emocional, el marketing emocional y los sentimientos que puede provocar, el marketing emocional y los sentimientos que puede provocar, vínculo afectivo con la marca. ¿Qué es una marca hoy? No? Pensemos que es una marca. Pensemos en la noción de marca. ¿Qué es una marca? Una marca puede ser el, el, el nombre, digamos, de una empresa, pero también puede ser un tatuaje, pero también puede ser una cicatriz, pero también puede ser un trauma. ¿Qué es una marca? No? ¿Qué es una marca cuando decimos que el marketing emocional apela a los sentimientos y sensaciones del consumidor con el fin de que genere un vínculo afectivo con la marca? Marketing emocional, ¿qué es? ¿Cómo usarlo? Y estrategias. Los cuatro pilares del marketing emocional. Uno, vínculo afectivo, marca, consumidor. Dos, experiencias, sensaciones y emociones. Tres, love, mark, ¿no? Bueno, cuatro, marketing, etcétera, no sé bien qué dirá ahí. Trabajo eh, afectivo, colectivo, ¿no? O sea, lo colectivo, ¿qué es lo colectivo en torno a todo este asunto? ¿no? Marketing emocional, ¿cómo vincularte con tus clientes? El vínculo entre la marca y el cliente es la base esencial de cualquier estrategia de marketing emocional. Bueno, el mercado afectivo, modelo cognitivo af afectivo de la satisfacción en servicios. Palabras clave. Emociones, satisfacción, disconfirmación, intenciones de comportamiento. La segmentación del mercado por el criterio psicográfico. La segmentación psicográfica es de carácter afectivo. Miren aquí otras búsquedas, marketing emocional, ejemplo, tres ejemplos de marketing emocional Beneficios emocionales del marketing, ejemplos, cómo generar emociones en los clientes Beneficios emocionales, emocionales, emociones de cliente, marketing emocional, bueno, tipos de marketing emocional, etc. En fin ¿Por qué esto? ¿No? Porque cómo estra establecemos estrategias de spam cuando somos transartista y transartistas y lo que tenemos alrededor son personas, emociones, afecto, amor. Vamos a estar con esto traicionando, mintiendo abusando de la confianza etcétera de nuestros seres queridos de nuestros este, seres cercanos de las personas que nos eh, contienen nos sostienen pues miren la verdad no porque mientras que nosotros pensamos en ese tipo de culpas a la hora de establecer estrategias, esas mismas personas están estableciendo esas estrategias para con nosotros. ¿Por qué? Porque este es el mundo post-humano, post-contemporáneo en el que vivimos. No es culpa de nadie, no es que nadie sea este, malvado y perverso. Esta es la realidad. Entonces, esto es un juego de ajedrez como lo que hacía Duchamp, ¿no? En términos de arte. Aquí hay un jaque mate que alguien va a dar. Y que por autonomía, digamos, por, por regla general, van a ser los otros en relación a nosotros transartistas pero esto Hola, no la es la de Patricia con la estrategia de Jaque Mateo Champiano, con la de Tandoné que me encantaba por favor, contá, contá conta porque no, no, me parece no, que no, viene, viene no. muy bien me... sí pero contalo, contalo, tráelo de nuevo por favor no, te como un, Yo te pregunto que lo estaba un... tratando de pensar y no lo, no lo recuerdo por eso te... Ah, es, es este, la estrategia en relación a, a aquella idea de que el jaque mate, ¿no? También Duchamp lo representó en la, en la figura caída de la mujer, ¿no? De la reina en la estando ¿no? O sea, ¿cómo ca qué, ¿qué cae, ¿no? En la estrategia de supervivencia de todos los días de todas las personas. Bueno, cae algo que entendemos en el juego como la reina. Cuando o, o no sé, no o, o, o no sé, bueno no sé bien cómo cómo explicar esto, no, en torno al ajedrez no quiero cometer errores. Yo recuerdo recuerdo dos cosas. Una por un lado de que la, eh, los juegos de jaque mate que no recuerdo bien tenían que ver con los juegos de, de con los movimientos de la reina. La reina era una pieza clave en el jaque mate, pero no recuerdo, o oh, creo, no sé si la reina caía y era para, que uno sacrificaba a la reina para salvar al rey, era algo así. Y, y por el otro lado, eh, ay, se me fue. No importa, no importa porque aparte lo hagamos volumétrico y, y perceptivo, ¿no? Si es que no estamos hablando del ajedrez. Estamos hablando de, de cosas que nos están trayendo desde el ajedrez ideas para, para relacionar, para reflexionar y desarrollar esto, ¿no? Lo que me encantaba como noción para el arte, esto de revolver, eh, devolver la estrategia del jaque Mateo de Uchampiano, era que toda su obra, y el gran vidrio y todas estas cosas, hablando de la máquina, bueno, el vínculo con la mujer, eh, incluso, y, y todos estos juegos, me encantaba cuando Patricia decía que ella, que no sabía bien qué es lo que estaba viendo, y hacia dónde, cuáles eran las obras, y cómo estaba circulando, llega un momento, mira, como deseando mirar algo, porque espía en esta rendija, en esta cerradura, y se encuentra con la figura de caída de la reina. Con esta figura del Jaque Mate, y por caída de la reina. O, lo podremos también pensar, y que me acuerdo que lo revisábamos en la escuela en los juegos de, del ajedrez, que está lleno de libros que explican las grandes estrategias del juego del ajedrez, eh, muchas veces se sacrifica a la reina para terminar de ganarle a, a, al oponente, digamos. Y que me encantaba esta figura de retomar a la reina, porque creo que la, la reina también, eh, también es como que personifica muchas realidades del sistema en el que vivimos, sostenido muchas veces por cuestiones como competencia, manipulación, exorción, poderío, eh, abusos, ¿no? Y, y como esta figura femenina, eh, y traigo todos estos movimientos femeninos, que vienen a trabajar estas maneras eh, muy subliminales de la manera en que nos eh, nos relacionamos. Y lo traigo a esta colaboración porque creo que hay ahí mucho para explorar, mucho por todavía eh, cuestionar, y que creo que hay algunas ahí opciones o estrategias muy interesantes para, para, para poder generar un jaquemate al sistema. Y que creo que son muy posibles porque... Hemos visto cómo, por ejemplo, eh, el movimiento femenino, eh, cuando, no, cuando no se estereotipa, ¿no? en esta igualdad donde, donde se vuelve también violento y también retoma cosas patriarcales, eh, por decirlo de una manera, cuando se quedan estas cosas muy subliminales y va ganando lugar ahí, como por ejemplo los diálogos expansivos que se generan entre las mujeres y sus maridos, por ejemplo, que vienen a decodificar la manera en que criamos, la manera en que eh, se reparten los roles, la bueno, todos esos diálogos muy, muy chiquitos, pero que son muy sustanciales para también modificar la manera en que nos vinculamos. Y como bien decías vos, esto de no vamos a estar mintiendo porque esta es la manera en que vivimos poshumanamente, yo creo que justamente ahí, en esos diálogos, en esos vínculos, es donde podemos decodificar, regenerar y transformar, pero de manera muy sutil, cuestiones muy de base y de fondo, y muy subterráneas y profundas, que pueden llegar a generar o modificar el ADN de nuestros sistemas. Porque nosotros los humanos somos los mismos que estamos creando todo esto. Entonces, cuando decimos, vamos a estar mintiendo, no, no, somos todos, todos estamos construyendo esto. Pensaba en esto, el marketing emocional. ¿Por qué existe este marketing emocional? Porque la verdad que todos, de alguna manera, con las ventanas emergentes que nos aparecen en el spam, en algún momento cliqueamos ese spam. Porque nos toca el nódulo de algún deseo subliminal o de algún deseo que estamos, por más conciencia que tengamos, de esto de no querer participar de este mundo, no nos queda otra, o, no, o no, no podemos escapar, entonces, pero al ser partes, creo que sí podemos modificar la genética de ese sistema. Y creo que es lo que nos, nos toca como, como transartistas, y en esta pregunta decías, ¿cómo vamos a generar este valor? ¿Cómo producir el mercado, el transmercado? creo que tiene que ser con, eh, con estas figuras, con estos juegos, donde el, lo vincular es muy sustancial para la, para la transformación. Entonces, será el modo en que nos hablamos, será el modo en que compartimos, será el modo en que eh, nos alimentamos, será el modo en que estemos existiendo. Por más que sabemos que siempre tenemos nuestro lado B, eh, muy difícil de, eh, de modificar de un día para el otro. Me encanta la relación con los feminismos en torno a, a dejar que mate, no a destronar, a... A desestabilizar Y tal vez incluso no eh, A deconstruir definitivamente Como primer paso Lo establecido ¿no? Para luego a partir de ahí De deconstruir lo construido ¿no? De construir lo establecido Autopercibirse De una manera que a todo lo vuelva a, eh, postcontemporáneamente, es decir, críticamente revisar para ver con qué nos quedamos y con qué no, digamos, ¿no? O con qué nos quedamos, qué modificamos y con qué no nos quedamos. Creo que en el, en el arte esto tiene que ser hecho también, por lo menos para los transartistas, creo que en general, ¿no? Para los artistas del sistema de mercado, pues que miren, les sería fabulosamente necesario, ¿no? Lamentablemente están mucho más enjaulados y atrapados de lo que podemos siquiera imaginar, ¿no? Pero un transartista vive una realidad que es la de que el mercado muy hábilmente a partir de las nociones del poder del dinero, de las nociones de la inutilidad del arte que no es exitoso, de las nociones de la eh, cierto tipo de rareza que es eh, hacer arte que no sirve más que para una pieza que queda en, en el galponcito del fondo, El mercado con esto ha generado una noción, una, un estereotipo de los, de los transartistas y una fobia ¿no? a los transartistas de sus contextos inmediatos. ¿no? O sea, sus contextos inmediatos que, bueno, as, están siendo ¿no? constantemente convencidos por los exitismos del mercado, bueno, nos hacen, eh, hacen pensar ¿no? que los transartistas con los que conviven son personas a las que no hay que apoyar, sino todo lo contrario, hay que tratar de cambiar para su bien, ¿no? Como siempre no decimos, y lo hemos escuchado tantas veces y lamentablemente lo seguimos escuchando hoy por hoy, ¿no? Padres que dicen a sus hijos no te dediques al arte porque te vas a morir de hambre. ¿De dónde sale eso? De una noción de mercado que genera ese estigma, no? Potente, potencial, que no es necesariamente así, ¿no? O sea, no necesariamente eso es así. Eso sí, que de que todo esto surge. Sí. Pienso que automáticamente cuando nos estamos preguntando cómo generar eh, un mercado trans, eh, transmercado, necesariamente tenemos que empezar a pensar en, la, en diversidad. Porque si creemos que generando otro sistema único vamos a poder transformar el otro sistema, vamos a estar cayendo como siempre el mundo ha caído en binarismos. Entonces vamos a estar siendo parte de este péndulo, que pasamos de un extremo a otro, radicalmente, y nos morfamos todas las, las, dif las diferencias y las posibilidades eh, ínfimas que surgen y que existen de estos fragmentos mínimos resueltos que siempre dejamos de lado. Yo creo que hay que pensar en múltiples economías, Múltiples tipos y maneras de crear, de crear, múltiples maneras de alimentarnos, múltiples maneras de, para poder realmente, y por eso digo, vuelvo a traer esta colación de la diversidad que es nuestro gran tema de la escuela, que es cómo promover alteridad, cómo pro, promover la diferencia, cómo promover, cómo promover eh, la, la multiplicación porque ahí creo que es donde vamos a estar permitiendo eh, alimentar la, la cultura base que permita aflorar y surgir siempre posibilidades resilientes ante los cambios que nos espera, nos espera, nos espera y que provocamos la humanidad en general. Pienso en múltiples maneras de generar recursos. Tal cual. Múltiples maneras de generar recursos. Múltiples maneras de generar recursos diversos, o diversas maneras de generar recursos múltiples. ¿no? Tal vez con signo de pregunta eso, a ver cómo sería. no. Por otro lado pienso en, en entre lo que vas diciendo, no, Se, aparece inmediatamente esta noción de que de, de volver a refrescar esto, ¿no? Como también pregunta, ¿no? Si el mercado ha generado en el entorno de los transartistas una manía, ¿no? En relación a la producción transversal del arte para hacer el bien, ¿no? Lo estoy leyendo porque lo tuve que escribir, porque es que si no, no, no lo entiendo. Lo vuelvo a leer, ¿no? Si el sí. mercado ha generado en el entorno de los transartistas, una manía en relación a, a la producción transversal de arte para hacer el bien. ¿no? Si es que no hay una manía de que, de que no sirve, ¿no? de que no es útil. Eso por, otro, por un lado. Por otro lado, esto en relación a todo lo que estabas diciendo, no lo, como, como preguntas que me quedan ahí, ¿no? Y también en relación a lo que venía diciendo yo a lo que venimos diciendo entre ambos, ¿no? Luego, a su vez, pienso, la gran clave guarjoliana de todo esto, ¿cuál fue, por ejemplo, decirse, decirlo, generarlo, y sobre todo predicarlo, ¿no? ¿Mm? El dinero no se gana, el dinero se hace. Cambiemos algunas palabras rando, de algún modo, cierto, random, para ver cómo se percibe de otro modo, ¿no? Porque es bastante dura la afirmación. Pero si decimos, los recursos no se ganan, los recursos se hacen, ¿no? ¿No? Porque ganar no es solamente ganar un sueldo, ganar también es una aprobación. Ganar también es, a partir de que me aprobas, me financiás. A partir de que me aprobas, me das lugar a que tenga una hora al día para hacer mis cosas como transartista, etc. Etcétera, ¿no? etcétera. Acá me genera algo, algo extraño, que tiene que ver con que, viste que... Hoy se habla mucho, y se trabaja sobre la noción de que los recursos son no son ilimitados por una cuestión ambiental, pero también se me viene a la cabeza esta noción muy cristiana de la multiplicación de los pares. Que Me encanta. Que no, es como una dupla, que yo creo que el mundo, por supuesto que los recursos son ilimitados, no podemos estar pensando que podemos desbastar todo y consumir todo en, en un minuto. Pero también pienso que es tan noble la naturaleza, tan rica, que si la pensamos de alguna manera mucho más potencial, también se multiplica. Y tiene esa, porque la, la naturaleza tiene ese poder de, para subsistir, esta noción básica de la multiplicación, va básica, eh, creativa. Entonces pienso que hay mucho de para aprender también de ahí, de que, y siempre volvemos a esta noción de la naturaleza, de que la naturaleza para poder multiplicarse necesita tener diversidad genética, necesita tener eh, condiciones múltiples, que se van retroalimentando constantemente y donde cada parte es fundamental y donde cada persona cada animal es tiene una función sistémica importantísima y que no es que fun, hay pocos que controlan todo lo demás como por ejemplo pensemos en las abejas todo se dice que si mueren las abejas se, se extinguen va a haber un colapso mundial, y digo, bueno, pero las abejas, por supuesto que eso debe ser muy cierto, pero las abejas se sostienen de un montón de otros animales, y de un montón de otras cuestiones que permiten que la abeja exista, entonces siempre va a haber estas, estas condiciones, ¿no? De algunos que van siendo como, como fusibles para los sistemas. El problema es que cuando estos fusibles creen o se autocreen, que pueden existir sin los demás. Esa idea de individualismo económico, capitalista, neoliberal, post-neoliberal, ¿no? De que si un individuo existe en relación a los demás, donde se comparten los recursos, y por lo tanto ese individuo no necesariamente tiene que, por ejemplo, prosumir. Esto no está bien, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la noción es de un individuo productor, consumidor, 24/7, ¿no? Aquello que decíamos de el libro, ¿no? 24/7, que hablamos en algún momento que hablaba ¿no? de este eh, soldado que vive eternamente, ¿no? Que, que no duerme, que está 24 horas por 7 días despierto eh, al frente en una guerra, ¿no? y que se establece como estrategia de, de, de, experim, de experimento a partir de pensar cómo son las aves migratorias que vuelan, 24-7, ¿no? Que vuelan durante 24 horas, los 7 días de la semana para poder llegar hacia su destino, ¿no? Esto mismo ha pasado con nosotros, ¿no? Esto mismo es lo que ha hecho este capitalismo que empieza en, el, en, el, en, el, en la posmodernidad, ¿no? Y lo, y lo traslademos específicamente al arte, ¿no? Es personas individuales, individualistas, que trabajan 24-7 para producir y consumir, para prosumir, en este caso hoy, ¿no? Y de manera aislada, solas, ¿no? Entonces, acá hay algo que lo primero que se pierde es la fe y se gana un enorme pragmatismo en torno a esto de la multiplicación de los panes, ¿no? O sea, pragmáticamente, si yo no gano el dinero, no hay consumo, no hay bienestar, no hay nada. ¿no? Pero si yo tengo una fe en la multiplicación de los panes, no necesito ganar el dinero, necesito hacerlo. ¿no? Los recursos necesito hacerlos, pero hacerlos no es solamente en relación a los estereotipos del trabajo, sino si no es en relación a la fe del bienestar de la comunidad, de que algunos cumplimos unos roles y otros cumplen otros, y otros otros, y otros otros, y así se constituye una comunidad. A las abejas no le podemos pedir que nos den la leche para tomar el café con leche, porque son parte de un ecosistema, porque somos parte de un ecosistema, pero hemos roto la noción de ecosistema y entonces el transartista se ve en el arte como un individuo absolutamente por fuera de lo que es productivo. Entonces, eso que no es productivo está en peligro de extinción, claramente, ¿no? porque no tiene ninguna posibilidad de ser Regenerado, porque ¿para qué? Si no es útil. Pero en un ecosistema del arte, claro que el transartista es útil, si no, el arte no hubiera llegado hasta hoy. El arte ha llegado hasta hoy, gracias en gran medida, en la gran mayoría de las etapas, si no todas, ¿no? Las etapas históricas del arte, gracias a los transartistas, ¿no? Gracias a un Modigliani, recién me estaba acordando de Modigliani, ¿no? Que entra y sale del mundo del arte, ¿no? de un arte moderno, que lo estereotipaba de todas maneras para hacer ya buenos negocios, ¿no? y entra y sale, es capaz de entrar y salir, ¿no? de un Modigliani que eh, generó un modelo de transartista junto con un montón de otros pares similares de su época. Que no eran Picasso, porque Picasso era el artista de sistema, ¿no? Pero Modigliani está muy cerca de Duchamp, Modigliani de algún modo, no, yo diría que de muchos modos, está muy cerca de Warhol Está claramente muy cerca de, de Boyce, ¿no? Modigliani, o tantos, ¿no? justo se me ocurre Modigliani no sé si a ¿La segunda curiosas? escuela de París se llamó el movimiento en el que estuvo? Sí. A ver qué dice. A ver, el cine. Segunda escuela de París. Dice acá: o sea, muy ocupación, pintor, dibujante, escultor, movimiento, segunda escuela de París. Pero como que no tengo una pestaña para buscarlo. Como ahora. Claro, esto es el segundo momento del, del, de la primera modernidad, ¿no? O sea, fiquémonos en los años en que vive Modigliani, o sea, es el de 1800, no sé en qué año nace, a ver eh, si podemos verlo, Sí. el comienzo. 1884, sí. fueron 24 de enero de 1920. Con 35. Claro, de, de, de estas enfermedades como la tuberculosis o algo de eso, no me acuerdo cuál es sí, la que le toca. Tuberculosis, a él, tuberculosis. tuberculosis ¿no? Entonces, meningitis, tuberculosa. Claro, porque bueno, es por supuesto la primera época de la peste, ¿no? De la peste, que por supuesto era una especie de, de pandemia, si se quiere, ¿no? Eh, en relación a los hacinamientos, un poco de lo que hablamos eh, en el encuentro anterior, ¿no? O sea es esta segunda escuela de París que viene a ser eh, la segunda etapa, ¿no?, del movimiento del de arte moderno, ¿no?, de, eh, de la, del, de los, del 1800, digamos, ¿no? O sea, no de la, de la modernidad del 1900 en adelante, ¿no? Pero que es un artista que llega hasta 1920, ¿no? O sea, de algún modo es un... un un par de Duchamp, por ejemplo ¿no? Lo que pasa es que, bueno, muere muy, muy, muy joven, digamos La fe de Modigliani ¿no? Lo movió a generar muchísimos Transmercados, por ejemplo ¿no? Modigliani es una transartista Súper interesante en relación a los transmercados ¿no? A cómo eh, Volver a identificar el tema de los recursos, y ya dejemos de hablar solo de dinero, ¿no? Ya creo que hemos entendido que estamos hablando de recursos, ¿no? Por supuesto, o por supuesto, hoy por hoy, 2022, sigue siendo, ¿no?, en, en, en una, en alrededor, ¿no?, de una pirámide que gira y donde la punta o el centro o el núcleo es el dinero, ¿no?, claramente. Pero hablemos de recursos, ¿no? cómo generarnos recursos para poder llevar adelante algo que cuando nos va bien, el mercado quiere transformar de inmediato en un establecido conservador, ¿no? Para poder generar negocios con mayor eh, profundidad, digamos, ¿no? Porque todo lo que es estable genera mayor profundidad de negocio por lo general, ¿no? Por lo general. Lo que es inestable, lo que es volátil, cambiante es riesgoso, bueno, Modigliani era un artista extremadamente riesgoso, ¿no? Extremadamente volátil, porque además tenía un, un alcoholismo crónico, digamos, ¿no? Que lo había llevado a una especie de, um, ¿cómo llamarlo? A una especie de, bueno, en ese momento entendido como locura, ¿no? Eh, un alcoholismo crónico que lo había llevado a una especie de desvaríos, ¿no? Eh, que bueno, claramente lo hacía, ¿no? Ahí está tan lindo, que me, aparte me parece tan tierno, ¿no? ¿no? No era para nada tan tierno, pero eh, era un personaje muy violento además, ¿no? Muy agresivo, eh, bueno, una persona muy sufriente, ¿no? Eh, bueno. Tomé el tema de Modigliani, pero podríamos tomar tantos, ¿no? El fe en el poder de la multiplicación, ¿no? Volvemos a ese punto. Yo creo que ahí está, el transartista tiene que tener ahí un punto fuerte. Eso también desde nuestra escuela tenemos que alimentarlo ¿no? Con una actitud de seguridad en eso, ¿no? Tiene que estar seguro de eso. Tiene que estar seguro de que debe generar un spam, como juego de ajedrez. Que los recursos no están dados moral y éticamente en la vida para que sean inamovibles. Los recursos están ahí para quien quiera y tenga la capacidad, los tome, los use, los regenere si es una persona de bien, y de muchas maneras los comparta, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace eso en un juego de ajedrez? Porque esto es post neoliberalismo, esto no es socialismo, no es comunismo, no es ni siquiera ya capitalismo no marxista. Entonces, esto hay que entenderlo, acá no se trata de buenos o malos, de este, abusadores y víctimas, ¿no? Acá se trata de un juego en el que el, el dinero es poder y el poder, el transartista lo tiene que tener para él, para poder hacer arte, porque si no tiene todas en contra y se va a transformar en una persona tóxica y se va a terminar muriendo como Modigliani, no del mismo no por la misma enfermedad, pero con el mismo estado de ánimo. ¿no? La fe tiene que estar dada... De una manera tan fuerte Que nada nos mueva de ahí Que sí nos permita negociar Pero que no nos mueva de ahí ¿Y cuál es la fe? La fe es hacer el bien El arte sirve para hacer el bien Para mejorar las cosas Para mejorar nuestra vida La vida de los otros y el medio ambiente La triple acción que necesitamos Para que todo este mundo en crisis No termine explotando Como va a terminar explotando digamos Entonces esa es la fe pero tenemos que para ello tener, y para poder establecer el juego, la actitud de Duchamp cuando jugaba al ajedrez. La actitud de Warhol cuando se enfrentaba a todas las personas en la sociedad en torno a los lobbies constantes que hacía. ¿Cuáles eran esas actitudes? La actitud de Boyce ante el mundo en general, ¿no? ¿Cuál era esa actitud? De absoluta seguridad y fe de que creo en lo que estoy haciendo de que yo sé que esto que estoy haciendo es para bien, que vale la pena, que es importante, que es necesario, que es sumamente útil. Cuando yo me muestro de esa manera, ese es el primer paso en que los otros empiezan a creer, porque es marketing afectivo. Y cuando empiezan a creer, empiezan a compartir que es, en nuestro caso, hacer negocios juntos, porque esto es algoritmo, digamos, no es corporativo. No es que van a compartir para ellos solamente ganar, es hacer negocios juntos, ¿no? Estamos hablando de transartistas, o sea, transnegocios, transmercados. Nos tenemos que mostrar además de seguros felices. Tenemos que ser las personas más felices del mundo haciendo arte en nuestros mínimos momentos, a partir de nuestros memes, de nuestros fragmentos mínimos resueltos. Y con eso tenemos que generarles a los demás una extrema confianza de consumo en relación a lo que les estamos vendiendo que es una actitud una actitud ante la vida de hacer mejor las cosas siendo buena gente ¿No? suena todo muy utópico pero les puedo asegurar que no lo es les podemos asegurar que no lo es esta es la clave lo que pasa que otra vez digo no y lo vuelvo a leer, a leer. el mercado ha generado en el entorno de los transartistas una manía en relación a la producción transversal de arte para hacer el bien. Pero ese, ese entorno somos también nosotros mismos como transartistas, el mercado también nos ha generado una manía sobre nosotros mismos. Entonces tenemos que cambiar la actitud primero que nada, y la actitud es esa, estoy segurísimo de que lo que estoy haciendo está buenísimo, es para bien, vale la pena, vale invertir todos los recursos que hay que invertir, Vale que hagamos negocios juntos. Vos invertís hoy, mañana vamos a ganar todos y pasado vamos a compartirlo además con mucha otra gente y vamos a hacer el bien a la comunidad y vamos entre todo eso a ayudar al medio ambiente, ayudar al mundo para que no explote. ¿A partir de qué? A partir de que existe una abeja. A partir de que yo hago un movimiento muy simple. Y hasta ridículo como poner en una tablita en una pared, un vaso que está la mitad lleno de agua y la mitad vacío. A partir de que yo voy y pego una banana, un plátano con una cinta en una, en una pared. Claramente estos son ejemplos muy ya de transartistas en unos mercados muy estables, ¿no? Pero es a partir de este tipo de cosas. No es a partir de que yo voy a hacer un, una performance eh, con cuatro helicópteros, 15 barcos y siete naves espaciales. No, eso no. Eso no. No está a mi alcance. No tengo esos recursos. Tengo que vivir con lo mínimo. Tengo que hacer con lo mínimo. Tengo que responder a la existencia con lo mínimo. Pero eso mínimo... Se negocia en un compartir Que es de negocio afectivo Porque estamos en un mundo De los negocios afectivos Estamos en un mundo de like Que es un corazón Estamos en el mundo De que el billete Los billetes Dólar, euro, peso ¿no? Son hoy un corazón El billete es un corazón, el like es un billete Cada vez que yo te doy un like estoy pagando algo Estoy generando un negocio, es un billete El billete es un corazón El modo de intercambio de recursos es afectivo Entonces los transartistas tenemos que conocer esto Porque somos los que mejor vamos a poder llevar adelante La transición hasta, hacia este mundo post-humano ¿Por qué? Porque el mundo post ¿no? que ya está existiendo, que va hacia lo transhumano, no, es un mundo en que nos mueve del centro. ¿Pero por qué nos mueve del centro? Porque se está acercando la transhumanidad, donde vamos a compartir con las máquinas en igual condición ¿no? la existencia del mundo, ¿no? la existencia en el mundo y del mundo. Entonces, cuando eso suceda, nuestra única variable de reconocimiento como seres humanos, seguramente que entre algunas otras, va a ser lo afectivo, porque se supone que las máquinas no van a desarrollar lo afectivo, no? van a desarrollar otros co otras cogniciencias, no sé cómo decirlo. ¿no? Entonces, estamos yendo hacia ahí, ¿por qué esto está pasando como está pasando? ¿Por qué tenemos ese...? Mira, miren la imagen ¿no? de esto que estamos compartiendo aquí en el apunte que estás tomando, Carlos. ¿Cuál es el, el, el botón intuitivo por, por, ex, por excelencia de esa imagen? El de compartir. Pero compartir todavía está ligado a una extrema situación de los recursos de manera vertical, ¿no? Entonces, tenemos que jugar a esto, ¿no? Y también hacernos parte de la multiespecie, ¿no? Porque el mundo ahora va a ser multiespecie, ¿no? Ya no va a ser eh, antropológico, antropocéntrico, ¿no? De hecho, no vamos a poder casi ya relevar la historia, ¿no? O, o, o nombrarla como la hemos nombrado, vamos a tener que reescribir toda la historia porque no puede ser antropocéntrica. ¿No? Tenemos que hacerla eh, en ese sentido, ¿no? Multiespecie ¿Cuál es la historia de, del universo que entendemos tierra a nivel de multiespecie? Porque tenemos una historia de una sola especie que es la nuestra, digamos ¿no? y, y por eso caemos no en cosas como estas, factibles, ¿no? De manipularnos como una pestaña intuitiva de compartir cuando eso es un huevo de dinosaurio gigante, como lo que serían los huevos de dinosaurio. No ponían huevos, creo, pero. O sí, no sé, sí, sí, sí ponían, sí. Bueno, sí, en sí. fin. Bueno, eh, me fui. A ver, ¿qué decís, por favor? Que estoy escribiendo, ¿me escuchás? Sí. Sí, te escucho, te escucho. Ah, eh, es que te digo, estoy justo escribiendo con la historia de las especies eh, oh, es Uy, que es que entré en trance, Fabio Por favor Me eh, vas soltá. perdiendo Ah, sí eh, ¿Cómo se dice? Eh, catárticamente Lo primero que se te venga en la mente Aprovechemos de tu trance eh, Sí, piensa en esto La actitud del transartista Que, que Creo que esto de A ver eh, este análisis de spam, lo que nos pone en juego, es eh, que es muy importante que los transartistas circulemos. Es muy importante que eh, nos comuniquemos, nos presentemos, y le digamos al mundo que existimos. Porque es la manera de multiplicar los pares, es la manera que otras personas que sienten lo mismo que nosotros, que viven lo mismo que nosotros otros transartistas, se sumen a este movimiento eh, de transartistas, ¿no? Y donde todos sabemos que aunque sea pequeño, es trascendental. Que lo pequeño también genera movimientos. Y hay que creer en esto, no nos queda otra, porque si no realmente desaparecemos. O sea, si no, no vamos a, cliqueamos no vamos a existir en este mundo transhumano, en este mundo tecno-narrativo. Entonces, eh, es, como que tiene que, es como siempre hablamos de que estos fragmentos mínimos resueltos que descubrimos que es nuestra manera snapshot de estar en este mundo, es nuestra polaroid de Warhol en la actualidad, es sí o sí una pulsión humana que tenemos, para poder decir si existimos, y que si no lo hacemos vamos a ser parte y vamos a alimentar el sistema de dominio donde estas pulsiones parecerán ser que no existen, parecerán ser que el mundo se genera sin todas estas pulsiones. Entonces, y, y por eso me encantaba esta imagen que una vez te mencioné de... ¡Ay! Este museo de, de, de, de, de pálpitos. De latidos no, de corazón. De Voltansky. Voltansky en la isla. Uy, que no me acuerdo el nombre de la isla. ¿Cómo A se ver. llama este... los corazones? Porque tiene el nombre de la isla es clave. Y ahora no me acuerdo. A ver. Eh, bueno. Me imagino... La isla de los corazones de los, de los eh, suspiros perdidos, ¿cómo era? A ver, la, lo, lo busco, lo busco. La isla de los suspiros. Eh. Directo, bueno. Eh. Dejo de compartir. Voy buscando, ahí por favor, vale. te, te, te, te digo. Bueno, que pienso en esto, de que eh, me encanta esa noción de, de un museo con todos los los suspiros y los corazones del mundo, eh, que uno va y deja ahí su, su, el sonido de su corazón palpitando, pienso que nosotros los transartistas tenemos que generar ese museo de, de pulsiones transartistas, que, y por eso tiene que estar sostenido en esta fe, que aunque no lo veamos, aunque, no, aunque creamos que no estamos generando nada, aunque el mundo se encargue de decir que somos unos inútiles, tenemos que creer que somos muy útiles, que estamos sumando algo, pero para eso es importante circular. Y tiene que ser a través de esta estrategia spam, a través de ser parte de entender que la circulación en la actualidad para los transartistas es dentro de este mundo de prosumisión que se da en estas apps, en las redes sociales, en estos mundos tecnológicos, eh, bueno, donde la, donde la computadora, digamos, es la que nos va, la nación amplia de computadora es la que nos va rigiendo, y es la que está hoy siendo también la manera establecida de, de ser humanos. Sí. Eh, a ver, hay varias cosas ahí, pero estoy tratando de ver cómo era Uh, bueno, la isla se llama Tejima, sigo con el tema de Boltansky, ¿no? Um, pero tenía un... ¿Qué era el Museo de los, de los Suspiros? Uh -huh. Porque verdad, en realidad sí. es, que es, una, es que esto va a quedar en una... A ver si tenemos alguna para compartir, que podamos eh, leerlo, compartir pantalla, a ver, voy a ver cuál... A ver esta, vamos a ver este, a ver, porque me parece que está interesante en realidad esto que, que decís, ¿no? ¿Cómo, cómo lo estás este, poniendo en relación? Me parece que está buenísimo. A ver. Bueno, mira, acá hay una cortita. Vamos a arriesgarnos porque no lo leí. Dale. La leo, eh, a ver qué dice. Hacemos un... un... ¡Uy! ¡Uy! <ríe> Hacemos un rando acá, a ver. Eh, ¿Se está viendo? Sí. Perfecto. Boltansky y los latidos del corazón. Eh, con motivo de la exposición cristian Boltanski Signatures, que acoge es Balvar del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma, en España, hasta el 25 de septiembre, el museo incorpora la obra en proceso Les Archives du Cœur, los, archi los Archivos del Corazón, este es del artista este. francés, gracias a la colaboración de Caguin Gallery. Esta intervención propone a los visitantes grabar sus latidos de corazón y que estos pasen a ser archivados y expuestos permanentemente en Tejima, una isla japonesa deshabitada que forma parte de Vanes Art Site Naoshima. Las grabaciones se llevan a cabo en una cabina que ya está instalada en el interior del museo durante el horario de apertura de verano. Además por tres, bueno, no, en fin. Eh, les Archives du Care, de Core, ¿cómo se pronuncia Core Care, no? Care. Care. Sí guarda relación con signatures, en tanto que en ambos los latidos tienen un papel crucial. En la instalación ubicada en el aljub, el antiguo aljibre de Baluard, ahora convertido en sala expositiva, estos se escuchan los latidos de corazón con una secuencia rítmica que emula los martillazos con que los obreros marcaron en el siglo XVII eh, los sillares del Alhub, bueno, etc. El papel de los latidos. Tal y como declaró el artista durante la presentación de Signatures, los latidos son el sonido del martillo sobre la piedra y representan a los seres humanos y su trabajo. De igual manera, el registro de latido de Les Archives de Kerr supone la continuación de su examen de elementos como la muerte, la memoria, la desaparición y la pérdida. Coleccionando pruebas de la existencia humana, estas quedan inmortalizadas. Bueno, en fin, más o menos, ¿no? Más o menos. Eh, lo, que, lo que yo tenía como idea, que es lo que, lo que tenía ganas de encontrar, pero que no lo encuentro, es que la isla está deshabitada y que esto va a quedar en una especie de cápsula, o sea, es un museo pero que está cerrado, o sea, los latidos están... La latiendo ahí adentro, pero no hay nadie que los esté escuchando excepto ellos mismos, ¿no? Un poco como pasa con el corazón adentro del cuerpo, ¿no? O sea, hay algo que está ahí, pero que no obstante no es accesible, pero que sabemos que está ahí, ¿no? Y la isla tiene una forma muy particular porque es como una especie de montaña completo, o sea, es como una especie de montaña que sale del agua, una punta de iceberg, digamos, montañita. Eh, entonces está como ahí, ¿no? Es, es una islita pequeña que estaba deshabitada por alguna razón, que no recuerdo ahora cuál es, pero bueno, eh, es interesante para que se investigue. Lo investiguemos, ¿no? En todo caso, le investiguen ustedes, amigues, ahí si les interesa. El punto es que creo que, que ahí está también esto, ¿no? De, de que cierta... Mmm, a ver si lo encontramos por ahí. Bueno, esto es, eso es en la Patagonia. ¿Eso este es son, la Patagonia? Sí, eso es el trabajo con el viento. Eso es una obra preciosa, impresionante que hizo cuando vino aquí a Argentina para la Bienal. Eh, para Bienal Sur, creo que fue, ¿no? Que si es que no estoy. Esta es la isla, esa, esa que acabas de. Esta. Esa es. A ver si podemos abrir ahí esa página a ver qué dice no, esto es un libro es que en este libro sale supuestamente eh, esta no, isla el texto en inglés. No, este es eh, este, Archivo de Corazón de Christian Woltan ahí está Archivos del corazón, esa es la isla, ¿ven? Esa es la isla donde, bueno, a ver, a ver qué hay después de eso, no, ¿no dice nada? No, porque es solamente una imagen en relación a su obra, ¿no? Son todas imágenes sueltas de su obra. Bueno, pero ahí vimos la isla, por lo menos vimos la isla al volver a ver la imagen. Es súper interesante, ¿no? Porque... Miren lo que es la isla, ¿Dónde, ¿dónde está el museo? Me imagino, ¿no? Bueno, me imagino que tiene que ser algo eh, subterráneo similar. Eh, no, no hay mucha información, yo he buscado información incluso en, en una eh, retrospectiva que fue la última de Voltansky en el Pompidou, que, que estuve, no había información, o sea, lo único que había era todavía el proceso de la recolección de los latidos, ¿no? Es como que, que estaban bastante todavía nebulosos. ¿Cómo iba a ser este espacio? ¿no? Bueno, yo supongo que, que ya que ahora que murió Boltansky, no me parece que igual se siguieron recolectando latidos porque era un número, no, no me acuerdo cuántos, cuántos latidos, pero había que, que juntar un número X de latidos ¿no? que tienen ese número, tenía un significado. Entonces, después de que murió Boltansky, se ha seguido grabando con la idea de llegar a cumplir ¿no? con ese objetivo de generar tantos latidos grabados y luego se los va a trasladar a esta isla, pero no sé muy bien, hay que investigar, no, no he investigado más, no he vuelto a tocar esto, ahí es como los graban, ¿no? bueno, cada, cada lugar tenía su, su modo, ¿no? su especie, había en... en en otros lugares, ¿no? Que también he visto eh, obra de Boltansky, había, por ejemplo, unas cabinitas, ¿no? unas cabinitas pequeñas como piezas, cabinas telefónicas, eh, bueno, distintas formas, ¿no? Este es este mucho más aparatosa, eh, mucho más expresiva, ¿no? Como proyecto, más instalativa. Eh, bueno, pero. Volviendo, ¿no? Volviendo. Me, me gusta que hayamos ido por Volkansky, que todavía no lo habíamos hecho aparecer y que en algún momento también va a ser uno de nuestros artistas, seguramente, para trabajar en, en este ámbito de la bomba de miel. Eh, volvamos y concluyamos. Me parece que estamos, estamos lejísimos ya del tiempo. Me parece que nos hemos super pasado, ¿no? De nuestra famosa idea de dos horas como máximo. Pero... Sí. Eh, bueno, me parecía muy importante esto que decías, ¿no? Y que también eh, lo relaciono con, con cómo vos vas viviendo, ¿no? Perdón que me meta con vos. Para decir psicólogo de la película que te digo. No. Vamos a hacer una ¿Pero película de No Me gusta mucho escucharte también. En torno a que sos una transartista, y a que sos una transartista joven, a que sos una transartista que empe ha empezado hace poco, digamos, hace unos cuantos años ya, pero hace poco dentro del arte, ¿no? Pero sí, que has entendido. Estrículas convertidas. <ríe> pero has entendido perfectamente esto, ¿no? Ahora, también creo que los transartistas tenemos mucha um, sabiduría generada en todo lo que por lo general ¿no? eh, negociamos y jugamos como partidas de ajedrez en nuestras vidas por fuera del arte. ¿no? O sea, también voy a decir esto como algo más hipotético que que comprobado, porque no tengo modo de comprobar esto, pero que es que lo puedo decir desde mi percepción en, en, en términos de comprobación 100% cierta, ¿no? O sea, tengo una percepción 100% cierta que el transartista tiene por fuera de la actividad transarte que hace, ¿no? Vidas siempre en las que está haciendo este mismo tipo de cosas. O sea, tiene profesiones, tiene actividades, tiene trabajos, tiene familias, tiene maneras de sociabilizar, tiene formas de viajar, etcétera, etcétera, etcétera, que negocia y que genera ¿no? como estrategias de supervivencia, del mismo modo que estamos ahora aquí, de alguna forma planteando debería hacerlo en el arte, ¿no? Solo que después no lo hace en el arte, porque tiene el, el, esto, esta... Uh, quiero leer la palabra porque ya me olvidé. Esta... Manía. Manía sobre sí mismo, ¿no? Hay una manía sobre sí mismo de ser artista, hay un prejuicio gigantesco que las mismas cosas que hace para sobrevivir, en todos los aspectos de su vida, para llevar su vida adelante, ¿no? No lo pone en práctica después, ¿no? Entonces yo veo casos, el tuyo, ¿no? Voy a hablar de vos, ¿no? Como vos, profesionalmente, has sabido hacer todo esto, y aplicándolo al arte, está funcionando tan bien, ¿no? Porque es que el arte no está tan lejos de nada, el arte es parte de la realidad, lo que pasa es que a veces, justamente, en la manía por haberlo estigmatizado a partir de los mercados que lo establecen, ¿no? Estereotipado de un, de un, en un formato ¿no? de inutilidad vergonzoso, no nos animamos a establecer las mismas estrategias, pero pues establezcámoslas, ¿no? Pues que vamos a por ello, si es que... Es, Podemos, si es que podemos, ¿no? Creativamente con la vida en tantos otros aspectos Pues, ¿por qué no vamos a poder con el arte, no? Lo que pasa que en el arte lo primero que tenemos que tener es La fe en nosotros mismos de que vamos a poder Y de que somos útiles, de que sirve para algo Si nosotros no creemos que sirve, bueno, pues nadie va a creer en nosotros ¿no? Bueno Creo que, eh, yo primero, lo, prim, lo primero que reconocí fue que que sin el arte eh, me moría, como expresión de que, ha, creo que hay varios transartistas que si se piensan en esa expresión, se van a reconocer ahí, eh, como una especie, <risa> porque creo que es, es somos personas que, que con alto nivel de sensibilidad, que por lo general esa sensibilidad no, no, no es bienvenida en, ninguna, en ningún lugar, en ninguna comunidad, en ningún grupo social, en ningún trabajo, en ningún negocio, eh, es como una percepción que no, que no, no gusta, no genera deseos porque creo que es como una percepción, eh, primero crítica, y segundo, eh, que pareciera que no tuviera ninguna función. Entonces creo que ese, ese, esa sensibilidad y esa manera de, de, de percibir va llevando, y que empieza desde muy chicos, ¿no? Es como una, no sé, pongámosle que es una trans especie, una, un ADN que viene. No lo sé, si es algo que se configura, si viene, no sé. Eso que aparece y que uno va, se va autopercibiendo percibiendo con un alto grado de sensibilidad, que lo lleva a que el mundo le parezca muy, muy feo, muy dañino, muy violento. Entonces generamos eh, mecanismos de supervivencia que tienden a encerrarnos, sumergirnos adentro de libros, eh, volvernos muy antipáticos socialmente, eh, huir, eh, bueno, y generar mucha autorrepresión de muchas cosas, de muchas maneras de estar, y, de, y después en algún momento nos creemos inútiles. Cuando, porque, bueno, durante la, durante la infancia no se prueba la utilidad de la manera en que se entiende, ¿no? pero después cuando tenemos que salir a, a, a ser productivos para el mundo bueno nos sentimos empezamos a sentirnos muy inútiles y, y fracasados entonces creo que, que todas, esas, todas esas cuestiones nos aíslan nos meten en un lugar donde, es, eh, donde bueno sentimos esa gran inutilidad y, y que, bueno que lleva a distintas fases no o supervivimos generando, una, generando una, una estrategia de entrar y salir en el mundo donde, bueno, pasamos desapercibidos y coexistimos, pero de una manera muy, eh, sin hacer mucho ruido, sin molestar, sin perjudicar nada, porque apenas uno dice algo o, o renace algo de, ese, de esa sensibilidad, nos vuelven a violentar o herir, de, y, y cada vez se hace peor porque cada vez que volvemos a vivir esa violencia es una retraumatización muy peligrosa, o empezamos a darnos cuenta que hay muchos que tienen esta sensibilidad, que esta sensibilidad es parte de la humanidad, que es, es parte muy importante de, para la evolución genética de la humanidad, porque tiene que ver con esta, esta este, o este lado cognitivo humano que existe en nuestra mente y que lo sabemos, que tiene que ver con el lado derecho, eh, que sabemos que existe como potencia creativa, lo que pasa es que, eh, bueno, no sé, todavía no es tan valorada o todavía no lo, hemos, no, no lo hemos hecho parte de nuestros, nuestro día a día, por ejemplo, en las conversaciones, siempre voy a las conversaciones, ¿no? Porque creo que por ahora la palabra sigue siendo el gran motor para, para la expresión humana, o por lo menos creemos que es la gran, el gran motor y que todavía por ahí nos entendemos mejor, que yo no, yo no creo que sea así, pero bueno, porque es un volumen mucho más amplio de la percepción, pero bueno, creemos que por ahí... Eh, podemos desarrollar eh, maneras de eh, comunicarnos y de vincularnos con el otro, siempre están muy en esta búsqueda constante de, la, de, lo pragma, de lo pragmático, bueno, volvemos a estas conversaciones reducidas, del poco tiempo, el audio que lo escucho solamente para entender el, el mensaje y no el sentimiento que hay por detrás, bueno, y tantas cosas que vamos como, como coartando, eh, que bueno, creo que ahí está nuestro potencial y, y, y nuestro lugar en el mundo, ¿no? Para, y, que, y que yo siempre, a mí me gusta, desde que yo siempre digo que a mí la maternidad fue la que me salvó y que me gustó el arte, porque justo fue ese, en esa coincidencia de mi máxima desesperación, eh, que bueno, que, a, que me que me vinculé al, al mundo del arte de Córdoba, a través de Aníbal Wede que Aníbal Wede después me derivó a vos, Fabio, y, y que siempre digo, en la crianza, en la infancia, creo que es donde ahí está lo, el máximo potencial de todo esto, sensible, ¿no? Que ahí está, el, ahí está la vuelta al, al espejo para verse, y volver a trabajar ahí. Y, y por eso creo que, Muchos de los transartistas que pasaron por, esta, por este año eh, siempre traen la palabra el juego. El juego como una manera posible de entender la realidad, de vincularse y de sobrevivir. Entonces, eh, bueno, eso. Hasta ahí creo que llego. Hermosísimo, emocionante aparte. Gracias porque es un testimonio además, ¿no? Porque además de que te podemos teorizar, que podemos, eh, bueno, en la conversación, ¿no? Fluir y generar y deconstruir y percibir, pero esto es un testimonio que me parece hipervalioso, ¿no? Porque es lo que también nos ayuda a comprender que las cosas son posibles y que... Esto que vos decías, ¿no? Bueno, abriéndonos, nos encontramos con nuestros pares, ¿no? Nos encontramos en una comunidad. Y también va a ser mucho más fácil establecer muchas de todas estas cosas que primeramente hay que establecer de manera individual cuando estemos en comunidad, ¿no? Me siento extremadamente feliz de compartir con vos todo esto. Me emociona muchísimo porque esta es nuestra comunidad, ¿no? Nuestra primera comunidad. Y, y creo que y, también y, es lo que nos, nos llevó a querer hacer la bomba de miel, y que, y que vuelvo a esto el Archivo del Corazón de Woltansky, los Archivos de Corazón, yo creo que también es, es esto también una parte de nuestra misión, ¿no? Esto de archivar, y es la razón de, del archivo de la biblioteca de los viajes, es la razón de todo, es la razón profunda, subterránea, por más que para negociar con el sistema, estemos saliendo de distintas maneras como por ejemplo la documenta ¿no? gran gran huevo de dinosaurio pero que pero, que, que, sí. pero que bueno nos acercó un montón de trans artistas súper interesantes y que y que creo que esto esto profundo estamos buscando tiene que ver con esto de los testimonios tiene que ver con esto de artistas que producen de esta manera y que no lo estamos mirando, entonces es esto de volver a, a mirar todo de nuevo, volver a mirar la historia del arte, volver a mirar los sistemas, volver a mirar eh, a los artistas, a través de esta mirada, que siempre le decimos queer, porque tiene que ver con esta búsqueda eh, de apertura y de la diversidad, estas múltiples dimensiones y maneras, creo que es lo que nos va a permitir ...construir esta gran comunidad de la bomba de miel. Sí, totalmente que sí, totalmente, totalmente sí. He estado buscando como para cerrar porque no quisiera que... ...que agreguemos nada más. Es un cierre perfecto. Desde las 12 y 17 es para el remix. Te lo tiro ahí al, al, al dato porque esto es Remix, por favor que te lo pido, esta última parte, me parece que también has logrado darle el, el, la vuelta ¿no? a todo este trabajo que hemos estado haciendo, creo, no solamente en torno a este spam, sino en torno a todo el mes Warhol, ¿no? Así que me parece que hasta aquí lo dejaría, Estaba buscando, bueno, qué significa eh, queer en... En inglés, pero no, no encuentro específicamente, más allá de la traducción, digamos, cuál es el concepto. Pero bueno, lo dejaremos para la próxima. Creo que estamos bien hasta aquí. No sé si vos querés agregar alguna otra cosa o. No, no, me parece que, como decíamos, eh, estamos a la mitad de nuestro periodo de spam. Yo creo que con Sofi Cal ya nos vamos a, a, a terminar de ajustar todo. Creo que esto ha sido el. Eh, ampliar, hemos ampliado muchísimo y, y que no estamos en periodo para decantar. Yo creo que ahora tenemos que decantar todo el Warhol para elaborar las ocho herramientas que, que se sumen a las herramientas de Duchamp y de Voice y, que, y, bueno, y, y hacer este, este especie de cierro y este descanso que se viene para la bomba de miel para para, bueno, volver a, en, a entenderlo desde otro lugar eh, a toda esta etapa spam, que me parece que es una etapa muy, muy interesante para pensar el, eh, el rol y la función social de la, del transartista. Ha sido un cierre magnífico, magnífico. De hecho, es como que me relajé. Ah. Mientras escuchaba iba como, como, como sintiendo, ok, ahí, ahí, ahí lo estoy viendo, ¿no? Estoy viendo ya el fin de la película, ya, ya se desen, ya, ya, acá está el desenlace, estoy viendo el fin de la película, ¿no? De un mes y pico, porque en realidad hemos empezado eh, más o menos el 20, bueno, un mes, un mes sería, ¿no? Más o menos un mes y algo, ¿no? Con el mes eh, Warhol, si no estoy mal Más o menos, ¿no? Entonces este, digo, wow se está desenlazando Sí, se 30 está, de noviembre, casi un mes eh, Estuvo increíble, o sea, te pasó algo Aparte me parece que realmente te entraste en un trance Y fuck y, y, y, y, ¿no? Así que creo que es el momento de los créditos y de que nos queda esa emoción como en las películas, cuando de repente, uof, vino la epifanía, ¿no? Eh, después mírala, porque creo que, que va a estar bueno que vos lo veas, ¿no? Como siempre, mi recomendación de volver a escucharnos, eh, y que yo también lo voy a hacer, porque me parece que aquí, fue este último, este último ratito fue epifánico. Y nos da pie a cerrar mucha cosa muy buena este mes Warhol ha sido increíble increíble y también nos deja pie eh, creo que de una manera muy entusiasmados a abrir el mes Sofical me parece que es que, es que me agarra la, la, la emoción acá no como como me agarra la ansiedad quiero ya porque digo va a estar increíble Increíble. Sí, espero que lo podamos hacer abierto al público. Ojalá que sí. Va, Ojalá siempre son sí. abiertos, pero es que lo podamos compartir con otros transaros. Sí. Ojalá que sí. Esperando ansias. Ojalá que sí. Bueno, hermana querida, con mucha emoción, hermoso mes Warhol, hermosa experiencia Host de Net, nuestra residencia. En el obrar, en el obrar, ¿no? Y en la atmósfera warholiana, en el obrar de Warhol, en eh, nuestra residencia entre nosotros dos, ¿no? Aquí, residencia de la bomba de miel, en nuestro host de net. Gracias, absolutamente gracias por todo. Y bueno, nos estaremos viendo si seguimos con, suponemos, ¿no? Pensamos con un video de, de cierre del año, que ya lo plantearemos. Eh, y luego, bueno, ya este, unos días de descanso y volveremos a estos vivos más o menos el 20 de entre el 15 y el 20 de, de enero. Eh, agradecerles a ustedes por haber estado ahí. Ojalá, ojalá que hayan disfrutado muchísimo y hayan aprendido tanto como nosotros de este mes, Warhol ha sido una experiencia además en torno a la creación de la Escuela para Transartistas, ¿no? la Escuela Virtual para Transartistas La Bomba de Miel, ha sido increíble, creo que hemos dado dos pasos este, realmente gigantes, y bueno, ojalá que todos ustedes también hayan aprovechado esto de muchas maneras. Eh, bueno, Carlos querida, gracias por absolutamente todo, nos vemos en el próximo encuentro de cierre de año. Y, y bueno, nada, eso. No sé si vos querés decir alguna otra cosita. Así ya cerramos. No, que muchas gracias a todos por acompañarnos y todas las evoluciones que nos han estado haciendo. La verdad que ha alimentado muchísimo esta etapa. Y, y bueno, y si querés quedarte cinco minutos más, así nos organizamos las tareas administrativas. Sí, me parece perfecto. Bueno, cerramos entonces el vivo. Gracias a todos por estar ahí. Felices fiestas para quienes están todavía en esta órbita navideña y que se viene ya el Año Nuevo. Eh, y felices fiestas, bueno, también para otras religiones, ¿no?, que plantean en estos días también, durante diciembre, sus festividades, que lo pasen sumamente bien, buen fin de año, buen comienzo del próximo, eh, nos vamos despidiendo específicamente de estos procesos mes, durante este 2022, y seguimos ya, ¿no?, con el último mes que nos queda Sofical, que será en el 2023. Un gusto grande, enorme, gigante, hasta pronto.